Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos encantadísimos de poder reactivar este tipo de eventos con, con afiliados. Estoy viendo muchas caras viejos amigos ya y compañeros, porque soy al final parte del equipo de Intermundial, y también nuevas caras, y eso pues significa que estamos ya al 100% de actividad después de todo lo que ocurrió con la pandemia. Y, y una nueva cara es mi compañera Susana Villar, responsable de afiliación. Y antes de comenzar a tratar un poco los hitos de Intermundial después de la pandemia, que son muchos, vamos a, a conectar, a llamar a nuestro CEO, Manuel López, que acaba de llegar a Grecia para un tema profesional que tenía y nos va a dar la bienvenida simplemente. Hola, hola, pero me voy a buscar un sitio... Hola, hola. Me... Bien, pero esto de estas... Tengo que buscarme un sitio tranquilito, ¿eh? ¿Me dais un minuto o no? Oh. Esto, bueno, esto es... De verdad que esto no estáis es en directo, ¿verdad? Estáis en directo. Eh, eh, os os imagináis es, un mundo sin viajes. Pues esto es lo que me pasa a mí. Os imagináis un mundo sin los nuevos comunicadores... Y prescriptores, como son todos los que estamos aquí y aquí, que me habéis enviado a, a nada menos que a la, polis, a, a la Nueva Cultura, que es la misma de Bueno, que me apetecería estar. Buenas tardes. Bien. Eh, quiero buscar un compromiso, un reto con todos los que están aquí, que es seguir activando como no bueno, puede ser de otro modo, y todo esto depende de, de todos los nuevos prescriptores que son todos los que están aquí. Y seguro que Susana y Alberto van a hacer mil delicias. Os hemos venido escuchando de todo lo que tenemos que hacer para dar tranquilidad y confianza a todos los que se dejan recomendar por vosotros. Y, y yo no tenía nada. Soy un afortunado que no habéis cogido la acrópolis y si no para que, ya, giraría la cámara para que veáis ¿eh? Eh, en qué situación. Espero que me estéis escuchando, ¿verdad? Bien, que levante la mano. <risa> eh, eh, Ah, ¿Tú qué quieres sí. tomar? ¿Agua mineral? Sí. sí. ¿Agua mineral? Bien. A ver. Hola. A ver, ver. esto me da tiempo, ¿no? Es porque nació en directo. A ver, a ver. Que es verdad esta ¿eh? Oye, si después de esta noche despide mi intercultural, lo he conseguido, ¿eh? A ver, a ver, un... Bueno, que mirar para arriba. No. Ah, eh, eh, eh... que no sé... Sí, sí, ya, ya. Ya, ya he cogido. Espera, eh, He cogido a propóliza. He cogido A ver, a ver... Eh, ahora música. Eh, barrio de Monaster aquí Bueno, esto es una realidad. Vamos a verlo ahora. Sí. Joder. Eh, me tenéis que decir si lo veis. ¿Estáis en lo cierto o no? ¿Es la acrópolis o no? Lo que nunca ha sido reportero. Es que no consigo. Tendríamos que quitar una. Hay que quitar una. Eh, hay que quitar. A ver aquí. Sí. Vale. Bueno, os estoy dando envidia. Esto estaba todo rodado. Estaba grabado antes. Estaba grabado. Bueno, eh, os dejo que, que sigáis eh, da, volviendo a dar esperanza y viendo cómo los nuevos viajeros, que eso sí que los post-COVID, podemos contar con lo que os va a contar, que me han dicho que está prohibido contar, eh, cómo pueden llevar su médico en el bolsillo. Esto es de Susana... Y también es, eh, indudablemente, de Alberto. Así que, buenas tardes a todos. Os dejo, ¿eh? eh que, no, que, es, que es una convención que no es de placer. Lo que pasa es que la acrópolis siempre está abierta, ¿eh? ¿Vale? Un abrazo para todos. Adiós, adiós. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Eh, en primer lugar, como ha dicho Manuel, eh, queremos daros las gracias porque estamos empezando a reactivar los viajes como antes de la pandemia y estamos muy contentos. Cada vez recibimos más solicitudes de colaboración y, además, nuestro programa está evolucionando mucho y muy bien. Entonces, eh, Alberto, ¿promete el verano para viajes a larga distancia? Pues, eh, Susana, sí que promete, eh, si comparamos las cifras del, del primer semestre del 2022 con la del segundo del 2021, en cuanto a número de viajes han crecido, han crecido en un 125% y en el, el gasto destinado a los mismos en un 200%, pero es muy relevante que dentro de esta cifra, si nos centramos en viajes fuera de España… ...en el número han crecido seis veces más... ...y en cuanto al gasto siete veces más que el año pasado... ...por lo tanto las cifras del sector turístico... ...son muy prometedoras y ahora de cara al verano mucho más. Eh, principales destinos, los clásicos de Europa... ...siguen siendo Francia, Italia, Portugal, Alemania, Holanda... ...entre los países fuera de Europa... ...pues el Caribe, México, Estados Unidos... ...Egipto y Marruecos... ...y los más recientes que han suavizado restricciones... Eh, ...despuntan Tailandia y Vietnam... ...y si sí es cierto que todavía tenemos tres destinos... ...bueno dos que eran clásicos... Eh, ...los internacionales como eran China y Japón... ...y antes de la pandemia destacaban las Islas del Pacífico... ...que aún siguen con muchas restricciones... ...o incluso cerradas... Entonces ahora habrá notado en el número de ventas, ¿no? Sí, en el número de ventas del sector seguro en general, eh, aunque es verdad, bueno, sí, se están reactivando los viajes, pero hay datos muy curiosos. Por ejemplo, antes de la pandemia, solamente uno de cada tres viajeros viajaba asegurado. Ahora lo hacen dos de cada tres. ¿Y cómo se explica esto, a pesar de que los viajes internacionales en destino, como hemos dicho, que están cerrados... Eh, ¿Cómo es posible? Pues por tres factores. Uno es que eh, cada vez más países están exigiendo un seguro obligatorio de viaje, cosa que antes ocurría en destinos muy concretos como Rusia o como Cuba, y ahora, por ejemplo, Tailandia lo exige o Vietnam. En cuanto a la preocupación por la salud, que antes, bueno, de hecho, mucha gente ya cada vez más hay consultas que se... ...se interesan por, por las coberturas del seguro... ...por viajar asegurado, cosa que antes... ...muchos viajeros desconocían el propio producto... ...y también que los viajes de interior... Eh, ...por España también han crecido... ...si puede retrasarla... ...han crecido los viajes... ...que vamos, los viajes que se aseguran por España... ...por el turismo activo... ...que los viajes de aventura también son susceptibles... ...de ser asegurados... ...y otro dato muy relevante es que si en 2019... Eh, ...el 70% de los seguros que se vendían eran para fuera de Europa... ...ahora sin embargo el, el 55% son viajes a Europa... ...y el 35% fuera de Europa... ...por lo tanto han crecido mucho los viajes a Europa... ...pero son más aún los, que los viajes que se aseguran para el continente. Y estas son cifras que por supuesto han servido... ...para que Intermundial como aseguradora de viajes... ...crezca, pero también nos vamos a dar un poco de mérito... ...porque desde que irrumpió la pandemia... ...en Intermundial no hemos parado de, de... trabajar en soluciones de productos y de servicios... ...y prueba de ello es las ventas de este 2022... ...de este primer semestre... ...que ya superan a las que teníamos en 2019... ...en un 12,5%... ...y Susana nos va a contar qué hitos a nivel de producto. Eh, y en qué trabajamos en plena pandemia para, para ir adaptándonos poco a poco a las nuevas necesidades que, que tenían los viajeros. Bueno, en primer lugar ampliamos nuestro catálogo de seguros para incluir eh, una cobertura COVID de asistencia y anilación. Luego creamos un seguro que incluyese PCR para viajar y creamos un producto solidario que, diese comisión, o sea, perdón, que cuyas ventas eh, sirviesen para la investigación contra el covid y luego, por supuesto, eh, bajamos los precios de, de nuestras principales coberturas y eh, dimos la posibilidad de que las personas que no pudiesen viajar eh, pudiesen utilizar el seguro más adelante. Esto es como lo que decía Alberto, que desde 2019 a 2021 actualmente tenemos un 10% más de, de beneficios que en 2019. Y después, eh, los principales productos que hemos lanzado en Intermundial, por supuesto, el producto es muy importante, pero hoy día el viajero, aparte de de producto demanda eh, servicio y, y funcionalidad en su viaje quiere inmediatez y por eso en Intermundial a, a, además de optimizar los productos nos hemos centrado muchísimo a nivel de innovación tecnológica que vaya ligada al servicio por eso uno de los bueno la revolución de la consideramos que es la revolución del seguro de viaje nuestra aplicación que no solamente sirve para los viajeros asegurados de Intermundial, sino también para cualquier viajero que se la descargue, tendrá funciones útiles antes, durante y después de su viaje, de forma que en el bolsillo y en su teléfono tenga información en tiempo real, pueda cargar reservas y que ahora tanto que se exige QR, lleve su seguro, lleve cualquier reserva, la tenga cualquier documento en su móvil y muchas funciones más que Susana va a empezar a explicarnos. Bueno, en primer lugar, el mapa COVID, que primero estaba para la web y ahora también la tenemos en la app, nos ofrece información sobre las restricciones que hay en los lugares de destino, actualizada en tiempo real, y eh, a la vuelta a España lo que se nos exigiría. Después, dentro de la app de la que nos ha hablado Alberto, tenemos la ventaja de los, de los itinerarios personalizados, que nos permiten sincronizar nuestros viajes, o sea, nuestros vuelos, perdón, eh, meter toda nuestra documentación que es muy útil hoy en día... ...con los QRS y los seguros de viaje para tenerlo todo ahí... ...y además eh, subir nuestros seguros. ¿Y el hito más grande que hemos tenido que nos lo va a contar Alberto? Lo último que incorporamos a la aplicación es el servicio de telemedicina... ...que la, responde a muchísimas, bueno, a varias demandas de los viajeros... ...una era el evitar usar el teléfono para recibir asistencia médica... ...que si bien estas llamadas son reembolsables... ...pero la verdad luego tenía que solicitarla al, al equipo de siniestro... ...y esto resuelve que directamente desde la aplicación... ...en un clic pueda o bien eh, solicitar eh, chat con asistencia... ...o incluso directamente hablar con un médico... ...de forma que en menos de un minuto... Eh, ...clicas en la funcionalidad de videoconsulta... ...el médico eh, te responde... ...y eh, el viajero le cuenta los síntomas que tiene... ...y eh, el médico incluso le puede pedirle el informe y la receta... ...por la propia aplicación... ...de forma que el viajero se despreocupe... ...en casos innecesarios, por supuesto... ...porque el médico luego podrá valorar... ...si esa asistencia requiere de un traslado a otra clínica... ...para que lo puedan explorar de mejor forma... ...o recibir el tratamiento adecuado... Eh, ...pero eh, en consultas menores... ...como por ejemplo síntomas COVID... ...que es la principal consulta ahora mismo... ...de tos o de fiebre o de dolor de garganta... Eh, ...hay alguna intoxicación, algún sarpullido... Eh, ...son las consultas más comunes que se hacen por telemedicina... ...y la mayoría se resuelven en la propia llamada... ...y como digo, recibiendo la documentación por el propio teléfono. Para los viajeros que demandaban una consulta en español... ...si bien quien va de viaje con un seguro tiene un intérprete... ...si los profesionales del centro no conocen su idioma... ...aquí directamente el médico te atiende en español... ...y, y evita también ese obstáculo... Y ahora, para comprobar esto, pues vamos a hacer una demostración que Susana va a contactar con, con el servicio. A ver, a ver si va la conexión mejor que con Manuel. Esperemos que el médico no nos enseñe <risa> la consulta. Este paso facilita al médico, si tuviera que trasladar al, al, al viajero a algún destino, a alguna clínica, le agiliza el proceso de... buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles? Nada, estamos haciendo una llamada de prueba, muchas gracias. Vale, perfecto. Queríamos solamente una pregunta, si nos puede contestar. Eh, nos gustaría saber eh, cómo realiza el médico el diagnóstico cuando se trata de una videoconsulta, a pesar de que el viajero le pueda, le pueda indicar los síntomas, al no existir una posibilidad de, de verlo delante de físicamente. Bueno, eh, primero que nada, como usted mismo lo ha dicho, el paciente va orientando eh, los síntomas que presenta, aparte de esto, eh, también por la por las patologías que presenta, para las patologías de base, si llega a presentar alguna, ¿verdad? Eh, generalmente esto más que todo es orientativo porque uno... También tiende a, cuando, cuando cuando es confuso el diagnóstico, eh, se le indican analíticas y se, y se refieren que vaya o al servicio de urgencia en dependencia de lo que presente el paciente o que vaya a su médico de cabecera, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. La telemedicina, la verdad que ya está usándose, está en vigor desde hace unas dos o tres semanas y está funcionando bastante bien. Y mmm, ahora es verdad que la, o, todos estos hitos que hemos comentado no sería posible sin el equipo de afiliados que tenemos que cada vez está creciendo. Más Y no, ya para entrar en detalle de, de la evolución que está teniendo el programa, os presento a Borja y Soraya de Tradeabler. Estamos encantados de, de estar aquí. No sé si nos conocéis, pero para los que no nos conozcáis todavía, eh, somos Tradeabler. Somos una red de afiliación especializada en los sectores de turismo, electrónica y moda. Eh, obviamente en los dos últimos años con, eh, con todo el tema de turismo lo hemos pasado un poquito mal, pero sí que es cierto que en los últimos meses, tres, cuatro meses, estamos viendo ya cómo afortunadamente eh, empezamos a recuperarnos, cómo las ventas están subiendo de una forma súper, súper importante. Y bueno, pues eh, solamente quería comentaros que hace, hace unas ocho semanas quizá, dos meses aproximadamente, sacamos un informe bastante interesante eh, del de sector turismo y el marketing de performance eh, con datos de Trade Hablar, entonces quizá pues, vosotros que estáis todos metidos también en el sector turismo, pues quizá os puede interesar echar, echar un vistazo, así que eh, si queréis, pues nada, nos contactáis a cualquiera de, de los dos y estaremos encantados de compartirlo con vosotros con Intermundial eh, llevamos ya trabajando desde el año 2017, ¿verdad? Cinco años y la verdad es que estamos viendo cómo el programa está, está mejorando día a día gracias pues obviamente a todos los afiliados que forman parte de la red y bueno, para daros más detalles de, de lo que es el programa de afiliación como tal, cómo funciona y cuáles han sido los resultados, está Borja que es la persona que... Que gestionó el programa de Intermundial en el día a día. Gracias, Hola. Eh, muy bien, pues nada, soy Borja Pérez. Espero que al menos os, os suene mi nombre de alguna comunicación o de algún, de algún mail. Eh, soy Account Manager en TradeWire y el responsable del programa de afiliados de, de Intermundial. Y bueno, también quería aprovechar esta intervención para agradecer a Intermundial por, por la organización y por la invitación al al evento que sí que es verdad que parece que poco a poco volvemos a la normalidad y con este tipo de actos que, que nos hacen tanta falta ¿no? y bueno una vez ubicados todos perfectamente en lo que sería el escenario del, del sector turismo, en, del sector turismo en, en nuestro mercado gracias a Susana y, y Alberto yo lo que venía a compartir con vosotros es un poco pues, hitos tendencias y estrategias que hemos seguido con el programa de afiliados de, de intermundial no porque Creo de, creo de verdad que lo tenemos que presentar como un caso de éxito que realmente ayude a comprender lo importante que son unas claras y transparentes relaciones entre anunciante, red de afiliados y afiliados. Yo comencé a, um, comencé a gestionar el programa de Intermundial a, a comienzos de 2021. No, no, no, Podéis imaginar un poco la, la situación, no, no, no, no, no, en, plena, en plena situación de, de incertidumbre. Pero sí que es cierto que desde, desde TradeW siempre, siempre hemos sido muy conscientes del peso y de, y de la importancia del, del sector de travel, ya no solo en la red, sino también en, en el mercado en, en, en su totalidad. ¿no? Entonces... A raíz de esto, lo que marcamos un poco en rojo en el calendario nuestro objetivo prioritario era estar siempre en línea con esta evolución o esta recuperación del, esta recuperación del, del mercado para que llegase, llegado el momento de la reactivación nosotros estuviésemos preparados, tanto nosotros como afiliados y, y en su caso los, los anunciantes. Eh, una vez analizados o totalmente coordinados con este desarrollo o esta recuperación del sector, nosotros identificamos varios, varios patrones que nos sirvieron para definir una estrategia de optimización para el programa de afiliados de, de Intermundial. ¿no? Entonces, también nos dimos cuenta de que poco a poco, tras la flexibiliza, flexibilización, es un poco difícil de decir con ortodoncia, pero tras, tras la flexibilización de, las, de, de todas estas, ay, no me sale la palabra ahora, de todas las restricciones que teníamos en base a destinos, incluso que cambiaban de una fecha a otra, de un mes teníamos unas restricciones en un sitio, en otro, sí que empezamos a ver brotes verdes y que la gente quería moverse más, quería viajar más, y tuvo un pequeño cambio en el, en el comportamiento del consumidor, que es lo que han mencionado antes tanto Susana como Alberto. Quieren viajar más, quieren moverse más, tienen ganas de hacerlo después de dos años, pero quieren hacerlo más seguros y con más garantías. Entonces, extrapolando esto a que estamos hablando de optimizar un programa de afiliados en el que su, su core de servicios es los seguros de viaje, parece que partimos de una situación ventajosa. ¿no? Después de esto, nuestro, nuestro foco principal o una de las herramientas que los que llevamos un poquito de tiempo en, en afiliación conocemos es que una buena palanca a la conversión, sobre todo en el mercado de España, eran los cupones. Esto es fácil de, de demostrar, si preguntamos en casa o normalmente te preguntan a qué te dedicas, si dices que, explicar lo que es un cupón te van a decir, ah, vale, vale, eso de los cupones en, en afiliación, ¿no? Entonces, teníamos la posibilidad, estábamos en una situación ventajosa, teníamos la posibilidad de asignar este tipo de recursos a los afiliados del programa y sobre todo en lo que más nos enfocamos era en que todo esto estuviese bajo el paraguas de unas relaciones de, una de calidad con todos los afiliados. Para esto lo que hicimos es tener, totalmente, tener una comunicación activa y totalmente transparente entre los, tres agentes, entre los tres agentes de la colaboración, que serían tanto Intermundial, como los afiliados, como la red de afiliados, con un soporte que damos desde TradeAble, con un departamento único para, para, la, gestión de, para la gestión de afiliados y que tengáis todas las facilidades para, para, empezar a comenzar a, para comenzar a promocionar el programa de la manera más rápida posible. Personalización, si sabemos que los cupones funcionan, si sabemos que un usuario de cualquiera de vuestros sites lo que busca al final es unas garantías, al ver estas sinergias creando una landing específica, el usuario sí que tiene esas garantías o sí que le da ese poquito de veracidad, al final desde entrar de cualquier tipo de site, ya sea un blog de contenido, ya sea un site de, un site de vouchers, de entrar y llegar a una landing en la que se, explica, en la que se vería verificado su código, vuestro código brandeado, la landing con el descuento y que efectivamente aterrizas en, en intermundial. Y desde aquí, bueno, la exclusividad de que también uno de, los puntos más, uno de los puntos más importantes a la hora de gestionar la relación con los afiliados es la asignación de transacciones. Al final, hay muchas transacciones, que depende del canal, pues puede haber alguna discrepancia, tenemos un, estamos trabajando en intermundial con una tasa de cancelación muy por debajo del 1%. O sea, prácticamente no tenemos cancelaciones mensualmente. ¿Por qué es esto? Nosotros en nuestro Pixel tenemos un parámetro que mide todos los, todos los cupones y los códigos de descuento, por lo que, aunque una venta no se traque correctamente, si desde Intermundial sí que la registran con este código, esta venta al final va a ser asignada al site asociado a este código. Al igual que en nuestra, eh, por nuestro lado, todas las, todas las ventas que, ten, que sean asociadas al, al código serán, serán, asociadas a, serán asociadas al, al afiliado en, en cuestión, ¿no? ¿Qué hemos conseguido con esto? El resultado de esto es que actualmente tenemos 635 afiliados activos en, el, activos en el programa, 80 de ellos en lo que va de año. Las conversiones siguen subiendo, es un poco va a nivel de... También está parecido al a nivel de mercado. Todos estos datos es una comparativa de los seis meses que llevamos actuales en el año, hasta si no me equivoco, hasta hace dos semanas, con todo el año pasado. Es verdad que quizás el año pasado, con restricciones, con... Pero luego veremos que, que las expectativas son bastante buenas y considerablemente buenas. En cuanto a la tasa de conversión, estamos en torno al 52,6% de subidas. El ticket medio es un 8,4% más de cada uno de los usuarios que vienen desde afiliación y hacen una transacción en, en el sede Intermundial. Y sobre todo, y aquí no, no lo veo, es, mmm, ahora mismo las comisiones, que se han asignado, las comisiones que se han asignado a todo el portfolio de afiliados del programa han aumentado en un 56,8%. Es decir, todos los afiliados están recibiendo muchísimas más comisiones comparado con todo el año pasado en lo, que va, en lo que va de año. Y quizá esto no sea lo más relevante. Lo más relevante es que ahora mismo el programa está registrando la mejor tendencia desde que se lanzó en 2017. Incluso con una tendencia un poquito por encima de la tendencia del mejor año registrado desde que la colaboración se, se, se inició, que es el 2019 lo que quiere decir es que probablemente cerremos el ejercicio de este año con resultados mucho mejores que el mejor año que veníamos haciendo. Entonces, nada, simplemente seguir así, seguir apostando por relaciones de calidad entre todos los agentes que, que hacemos posible esto y seguir creciendo juntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Borja y a Soraya. Y a continuación, como queremos que sigáis creciendo y aprendiendo, hemos traído a nuestros gurús de marketing que nos van a hablar de estrategias y acciones de marketing. En primer lugar va a venir Rosa, que es una emprendedora en serie con experiencia en marketing digital, actualmente especializada en marketing blockchain, co-founder de Lemon Network Group y responsable de marketing en MOV. Adelante, Rosa. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Intermundial para participar en un evento en el que en un sector que está revolucionando eh, eh, ahora mismo todo lo que es la parte de, de seguimiento en el blockchain de eh, innovación. Y a pesar de que creemos que el metaverso en muchos casos eh, puede ser algo inimaginable y real y que puede eliminar oportunidades, es todo lo contrario, ¿no? incluso para el sector del turismo. Eh, mi nombre, es, como comentaban, es Rosa Yari y soy especialista en Marketing Blockchain, eh, un marketing totalmente nuevo, así como la tecnología es muy disruptiva, es una tecnología nueva que se utiliza para diferentes sectores, no solamente para el sector del turismo, sino para sectores desde la logística, la medicina eh, y, bueno, infinidades de aplicabilidades que tienen ahora mismo. He eh, eh, trabajado en diferentes empresas de diferentes sectores incluyendo el sector del turismo vale. Y actualmente eh, trabajo en dos proyectos también muy innovadores que es Lemon Network Group y eh, Moving que es una aplicación eh, de tokenización. Vale para, para empezar un poco a, a, a entrar ¿no? a sumergirnos en el, en el universo blockchain en todo lo que es la parte de innovación me gustaría que vieran estas palabras, Tokenización, stablecoin, wallet, exchange, Web3, y me dijeran si realmente ustedes han conocido estas palabras, les suena de algo eh, alguna. Por ejemplo, NFT, NFT, sí. Wallet, exchange, vale. Lo más conocido quizás es el mundo de criptomonedas, ¿no? que, que ahora están en auge las criptomonedas, pero realmente la tecnología blockchain es muy amplia, es un universo súper grande que no está relacionado única y exclusivamente con las criptomonedas. Está relacionado con las aplicaciones, con la visualización del mundo exterior, del mundo a nivel global, ¿no? Eh, la tokenización, la tokenización del, del turismo es una de las tendencias que ahora están que van a salir plataformas como Airbnb, por ejemplo, tokenizadas. Eh, tenemos varios ejemplos aquí donde les voy a explicar cómo eh, empresas como Iberia, eh, Qatar, muchas empresas ya están trabajando con la tokenización. Y por otro lado tenemos lo que es el metaverso. ¿Saben lo que es el metaverso? Han escuchado, le suena de algo el metaverso, sí. sí, Alguien me puede decir qué es el metaverso, qué les surge, qué es el metaverso para ti. Es un espacio ficticio en el que tú puedes comprar, creo que microparcelas o microespacios por el que los usuarios con un avatar pueden visitar y pues, interactuar con diferentes. De partes del mundo creo que está abierto son mundos abiertos sí Tú puedes comprar desde los el... NFTs puedes pues muy bien Borja muy bien pues sí es básicamente eso el metaverso es una combinación de realidad aumentada con realidad virtual es un espacio virtual un ciberespacio en el que simplemente nosotros interactuamos con otras personas ¿Qué nos permite esto? Una interacción con personas en cualquier parte del mundo. Lo hacemos en las redes sociales ahora mismo, pero bueno, muchas veces del otro lado eh, no sabemos qué está, no hay seguridad, no hay transparencia. El blockchain lo que permite es que trabajemos con transparencia y sobre todo con seguridad. ¿Vale? Entonces el metaverso son espacios que nos permiten esto. ¿Creen ustedes que el turismo eh, de alguna forma... ¿Se va a eliminar o está amenazado por el metaverso? No. <risa> no, no está amenazado por el metaverso. ¿Por qué? Porque es totalmente complementario. A diferencia de lo que creemos, o sea, nosotros vemos el metaverso hoy en día, creemos que es esto. ¿Vale? Un espacio virtual, un juego online. Eh, no sé, nos imaginamos a lo mejor a nuestros hijos jugando en el metaverso y decimos nosotros ahí no vamos a entrar nunca como decían nuestros padres con el WhatsApp, ahora todos utilizan WhatsApp, ¿vale? Pero la realidad es que Mark Zuckerberg, por ejemplo, quiere crear esto, un espacio donde nosotros interactuamos con otras personas dentro de un mundo virtual, donde así como yo en Facebook puedo hablar con mi amiga que vive en Panamá, pues yo voy a poder tener a mi amiga de Panamá en forma de holograma, pero aquí, ¿vale? Pero la realidad va a ser esta, o sea, vamos a tener un mundo integrado, el mundo virtual con el mundo real. Es decir, nosotros pasaremos eh, a lo mejor por la Sagrada Familia y podremos ver imágenes digitales con gafas o con implementos que irán surgiendo, donde nosotros podemos tener información de cuándo fue creado ese espacio, cuándo fue puesta esa piedra, cuál es la historia de cada una de las partes de la Sagrada Familia. O sea, todo eso lo vamos a tener integrado en un espacio real, solamente que va a estar virtualizado, con lo cual va a ser completamente complementario. Vale. A, nivel, a nivel de viaje incluso enriquecedor, porque cuando tú vas a un sitio ahora mismo, un museo, si tú no escuchas la grabación de lo que te están diciendo, al final te pierdes toda la historia de la pintura, de la obra. En este caso tú vas a poder visualizar absolutamente todo. Pero realmente hoy en día el metaverso es esto. ¿vale? Tecnológicamente es esto. Es un espacio medianamente digitalizado, pero donde nosotros trabajamos con avatars cada avatar tiene un nombre y de hecho hay marcas que ya han creado ropas de avatar, para los avatars, implementos, donde la gente come, donde la gente compra su parcela, vale, vamos a poder comprar espacios en el metaverso y vamos a poder incluso montar negocios. O sea, hay muchas oportunidades laborales de, en el metaverso para desarrollar incluso nuestras propias... Eh, eh, afiliaciones, nuestras interacciones, para buscar oportunidades de negocio, el metaverso va a servir para eso. Pero no se asusten que al final va a ser una inclusión que va a ir poco a poco, igual como fue con internet todos estos años. ¿no? Digamos que el, el metaverso, así como la blockchain es una tecnología disruptiva, estamos acostumbrados a que la tecnología elimine trabajos de personas, es decir, que estas automatizaciones lo que hagan es desprender a personas de sus puestos de trabajo. Tenemos miedo de que los robots nos invadan, entonces nos quiten los trabajos. Pues con el blockchain eso no pasa. Con el blockchain lo que hacemos es hacer crecer los negocios. ¿A nivel como descentralizando los procesos. Es decir, se crean procesos automáticos totalmente eh, trazables en los que nosotros somos más libres y las empresas con las que trabajamos, si trabajamos con una empresa, eh, tienen más opciones de saber lo que nosotros estamos haciendo y nosotros tenemos más libertad de trabajo. Vale. El blockchain lo que hace es eso, automatiza, pero no desprende a las personas de su puesto de trabajo, descentraliza. Vale. Luego, ¿cuáles son esas oportunidades del metaverso que vemos tan irreales, pero que están a la vuelta de la esquina? Primero tenemos las ferias, eventos y conferencias. ¿En algún momento han asistido a una feria, un congreso virtual? Sí, pues mira, Fitur, una de las cosas que puso este año en marcha fueron el metaverso en Fitur. O sea, una experiencia inmersiva, fantástica, porque además personas que estaban al otro lado del mundo han podido asistir a esos eventos pues así habrán conferencias, podemos prepararnos, o sea, personas que a lo mejor no han podido asistir hoy, eh, pueden asistir desde su casa, desde otro sitio, desde como, como estaba ahora el CEO en otro, en otro lugar del mundo, y van a poder asistir prácticamente en físico, con su avatar, este, a una reunión, ¿vale? Luego tenemos los eventos en sala privada, hay metaversos, que alquilan salas específicamente para eventos privados. Es decir, yo tengo un grupo de personas a las que le quiero ofrecer un producto o personas a las que les quiero hablar del turismo porque sé que son clientes potenciales que van a hacer un viaje este año, yo los reúno en una sola sala y les explico todo lo que yo quiera sobre el proceso, sobre el viaje, sobre el seguro, sobre la atención que van a tener... Todo se lo puede explicar a través de una sala privada en lo, donde ellos están en el salón de su casa, no tienen que moverse y están viendo todo lo que nosotros les estamos ofreciendo y las posibilidades que tienen para comprar. La salud electrónica. Antes veíamos una de las funcionalidades que tiene la aplicación de Intermundial, pero esto va un paso más allá. ¿Vale? El blockchain te va a permitir tener información relevante del paciente en tiempo totalmente real. Información del paciente, que el paciente ha actualizado y que el paciente quiere que los demás puedan acceder. O sea, aquí no es como la Seguridad Social que tiene una información y a lo mejor está otro médico que no puede acceder a esa información porque no está dentro de la red de la Seguridad Social. En este caso, como es una tecnología descentralizada, yo puedo, como usuario, permitir que cualquier persona pueda acceder a mi información del médico. Yo, por supuesto, tengo que autorizar, en este caso, a la aplicación de Intermundial. Y ellos, eh, cuando un médico de esa aplicación me llame a mí vale, como usuario, puede automáticamente acceder a mi información. Porque ya yo previamente he autorizado a que se acceda. Ahora mismo nosotros no tenemos el control de nuestros datos, ni de nuestro historial, ni de las pruebas que nos han hecho. Con el blockchain eso sí es posible. vale. Luego podemos hacer reuniones con clientes. Esto eh, se ha favorecido mucho con la pandemia. O sea, ¿cuántos hacemos videollamadas? ¿Cuántos quedamos con un cliente a través de una videollamada? Muchísimos. Incluso ahora yo creo que más que hasta una llamada de teléfono. ¿no? Pues esto eh, lo que permite es que tú estés con el, con el usuario o con el cliente y le puedes explicar todo casi como que si el usuario estuviera percibiendo los servicios que tú le ofreces te ofrezco una cobertura con el médico, te ofrezco que si tú vas a este país puedes tener estas opciones, te ofrezco, o sea, todo lo que es, son es más palpable, ¿vale? Es, ellos tienen la oportunidad de sentir más lo que están comprando y utilizar como esa experiencia emocional para captar esa atención del usuario. Luego podemos inspirar esa compra relacionada con el turismo. De hecho, eh, Qatar Airways ha lanzado un metaverso inmerso en su web. ¿Lo, ¿lo habían visto? Bueno, es una, una experiencia bastante básica, pero bueno, para empezar está muy bien, donde tú haces tu check-in y puedes eh, interactuar con sus azafatas virtualmente, pero además utilizan una aplicación humana que si, si entras las facciones, las expresiones, las palabras, la forma de comunicación de cada una de las azafatas virtuales, Prácticamente es como que si estuvieras hablando con una persona en una videollamada. O sea, utilizan unos rasgos humanos, de hecho lo hace una empresa que está especializada en eso, este, es prácticamente igual. O sea, no, no sientes la diferencia, no piensas que estás hablando con una máquina, piensas que estás hablando con una persona. Luego tenemos las experiencias de turismo. Eh, ahora es muy típico que asociemos el metaverso con lo que son las gafas virtuales, pero esto cambiará. ¿vale? Eh, ahora las, pers las personas pueden vivir experiencias eh, eh, a, a través de las gafas de realidad aumentada como si estuvieran en el mismo espacio, vale. como si estuvieran viajando realmente. Si una persona, por ejemplo, quiere comprar un seguro porque tiene intención de viajar a Japón, incluso para que la persona ten, termine de tomar la decisión de su viaje, tú le puedes hacer una experiencia inmersiva para que sienta que está ahí y, ostras, yo me quedaría con la sensación de que sí, quiero conocerlo, me quiero ir. O sea, sirve para hacer ese clic, para que las personas tomen la decisión ¿vale? a través de la inspiración. ¿vale? Así como veíamos folletos, hace mucho tiempo que íbamos a las agencias de viaje y veíamos folletos y tomábamos la decisión cuál era el destino, pues es prácticamente lo mismo. Vale. De hecho, por lo menos Venidor, Venidor eh, tiene un, un, un espacio virtual en un juego. ¿vale? Eh, ellos han querido que este metaverso sea la experiencia como más similar a lo que es la realidad en el metaverso. Este es un juego que se llama Steam, pero ellos ya ahí permiten que los jugadores puedan explorar la ciudad. ¿vale? ¿Qué han hecho ellos con esto? pues han conseguido una cantidad innumerable de personas que ahora han querido ir al venidor a, a través de su experiencia virtual en este metaverso. Y luego tenemos los NFT. ¿Los NFT? ¿Conocen los NFT? Los tokens no fungibles. vale Son tokens, de hecho la palabra tokens... Eh, lo asociamos mucho con, con digamos, con, no con la criptomoneda, sino con un activo digital, pero las criptomonedas son un token. O sea, todos los activos digitales que utilizan a partir de ahora, una foto, una imagen, un, un archivo, lo que sea, es un activo digital. Eso ahora se puede tokenizar a través de un NFT. Un NFT es un activo que no se puede duplicar o sea, es único. Es decir, yo puedo tokenizar una imagen, una foto, eh, y esa foto nadie la puede copiar, ¿vale? Eh, eso para control de privacidad, por lo menos, ayuda mucho. Eh, esta es la página de, eh, de Aire Europa. Air Europa ha lanzado una colección de NFT en la que ellos venden un viaje de, de Madrid-Miami. ¿Vale? ¿Qué haces con ese, con ese billete? Pues ellos te dan acceso al Weekend Arc, que es un evento de, de arte, en, es en noviembre de este, de este año. Eh, este NFT, que es el único que se ha vendido hasta ahora, se ha vendido por un millón de dólares. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ha vendido a través de subasta. ¿Y qué hace la gente? Pues subasta, subasta, subasta. ¿Por qué? Porque ese ticket, no solamente la experiencia del viaje que te están vendiendo, el ticket es único. O sea, el ticket en sí mismo, o sea, lo, lo que podemos ver como un billete antes que tú imprimías, tiene un valor, que es tener el valor del primer viaje NFT que ha vendido a ir Europa. O sea, ¿qué valor puede tener ese viaje o ese ticket de aquí a 10 años? Pues tiene un valor. Entonces, ¿qué aprovechan ellos? Pues toda esta revolución a través de NFT para... Eh, eh, digamos de alguna forma llevar a sus viajes gente que realmente le interesa el mundo digital además de eso los NFT pueden servir por ejemplo una póliza, una póliza de seguro vale, una póliza de seguro es única tiene unas, unas eh, eh, condiciones y esas condiciones estarán registradas en un smart contract que es un contrato inteligente normalmente ¿qué hace el cliente? el cliente te firma y te lo manda, ahora nos hemos modernizado y te hace una firma digital y te lo manda, ¿cierto? Bueno, ahora esta, esta, este tipo de contratos inteligentes lo que permite es que ellos te puedan firmar con un código. O sea, ya aquí no vale de que no, es que firmó mi madre por mí, que mi hijo, que no. O sea, aquí todo va codificado, entonces lo que hacemos es que todo es más seguro, Vale, y esa codificación permite que ese contrato sea único. ¿Qué se puede hacer? Se me ocurre, ¿no? por una idea, con NST, que yo pueda vender un eh, seguro con un contrato y que si la persona no lo ha utilizado, ese mismo póliza de seguro, por ejemplo, yo pueda revenderlo a otro cliente por un valor superior o inferior dependiendo del mercado. ¿Por qué? Porque es un contrato único. Incluso si ese cliente que me ha comprado a mí el, el NFT, el contrato en forma de NFT, quiere revenderlo él mismo, la persona que hizo la venta, en este caso el afiliado, y la empresa que, que, que lo proporciona, al final puede tener un royalty de ese contenido o ese contrato que está vendiendo. O sea, al final es como una cadena... De, en donde todas las personas generan ingresos a través de un contenido digital. ¿vale? O de la tokenización de los recursos o de los productos digitales. Sé que es algo complejo. Nosotros, por lo menos, ahora sacaremos una colección de Nestea con un precio de 20 dólares que tiene una utilidad en, nuestra, en nuestro desarrollo tecnológico, pero tiene una utilidad. Tú vas a poder hacer algo con eso. Es el caso de esto. Tú puedes hacer el viaje y tener una experiencia y ellos te llevan algo como muy, muy exclusivo. ¿Cómo podemos sacarle un mayor rendimiento económico a toda esta tecnología? ¿Cómo podemos hacer? Pues llegando a más personas. Vamos a llegar a más personas. A lo mejor nosotros tenemos localizado nuestro segmento de mercado porque vivimos en Madrid y vendemos a gente en Madrid. Pero a través de esta tecnología nosotros vamos a poder llegar a más personas en diferentes lugares de España o del mundo dependiendo del producto al que vendamos. ¿Vale? Tenemos una experiencia persona a persona, o sea, la interacción será muchísimo más fluida y podemos eh, tener una experiencia descentralizada. Además de eso, esta tecnología te permite recibir pagos de forma inmediata. Vale, totalmente inmediata. Y además permite obtener recompensa. O sea, a través de los tokens, muchas empresas lo que hacen es recompensarte a ti, incluso al cliente, así como hablaban antes de los cupones. Vale, tú vas al Caprabo y tú vas con tu tarjeta y recibes unos puntos y con los puntos puedes comprar. Pues simplemente aquí las recompensas son en tokens. Y estos tokens, que lo que comúnmente llamamos criptomonedas, tú después las puedes cajear por dinero en efectivo, por dinero fiat, ¿no? Exacto. Y luego tenemos que tú ese, eso lo vas a poder mandar a una wallet, esto está bien porque no se entera Hacienda, lo mandas a una wallet, ya no tiene que... <risa> no, que no me escuchen, pero no, lo que quiere decir es que tú vas a ser el dueño de tus propias finanzas, o sea, tú controlas tu dinero porque tu dinero te llega, va a una wallet y, y, que, y es un sistema totalmente descentralizado. Y luego, por supuesto, podemos aumentar los beneficios. Esto es como que tú tienes el dinero en el banco y los pones a plazo fijo. Pues aquí con los tokens podemos hacer lo mismo. ¿Vale? Es poner el dinero en plataformas de staking, poner, poner dinero en plataformas de staking se llama, que es como un plazo fijo de farming que saca rentabilidad y de ahí obtenemos mayores recompensas. Y luego lo que hablamos de las finanzas descentralizadas. Al final somos los dueños de nuestras propias finanzas. No, no trabajamos con finanzas centralizadas, eh, digamos, eh, dirigidas por control bancario, ¿Vale? Eso es una de las partes, pues, de, la, de todo lo que es la descentralización. Pero lo mejor de esta tecnología no es Bitcoin, que todo el mundo sabe lo que es Bitcoin. Lo mejor de la tecnología es que al final seremos los dueños de nuestras propias finanzas, de nuestros propios clientes, de nuestras propias bases de datos y de nuestras propias eh, conversiones. Y al final eso es lo que vamos a llevar con toda esta tecnología. Y como les comentaba... Eh, hace 10 años Facebook para nosotros era un mundo totalmente desconocido, hace 20 años Internet era un mundo totalmente desconocido y ahora el blockchain, el metaverso, es un mundo totalmente desconocido. Con lo cual, dentro de 10 años ya me contarán cómo les ha ido con la tecnología blockchain. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues a continuación algo que en su día fue polémico también... ...cuando aparecieron las redes sociales, vamos a hablar de social media... ...pero hoy bastante acostumbrados estamos ya muchos de los que estamos aquí... ...de hecho son herramientas de vuestro trabajo... ...y voy a presentar a Álvaro, más conocido como Sir Jack Vance en YouTube... ...trabaja como Senior Digital Account Executive en la agencia de comunicación Team Lewis... ...y además como hemos comentado es divulgador en YouTube... ...de contenido relacionado con el marketing digital y la gestión estratégica... Bueno, después de la pedazo de charla de metaverso y tal, vamos a bajar un poco eh, al tema que las, las cosas que siempre vemos y damos por entendidas o típico, ¿no? Yo qué sé. Eh, ¿Qué es el alcance? Pues, coño, ¿o sea que, pues, ¿se pueden decir palabrotas? Sí, sí. Mejor sí, no, sí. sí. No pasa nada, vale. Eh, pues, pues, digamos, métricas, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de cómo aumentar tus resultados sin líos, ¿vale? Es decir, bajando el concepto a muerte por las métricas, ¿vale? Entonces, claro, lo primero que hay que saber es qué es una métrica, ¿no? Entonces, eh, al final es un indicador de cómo están funcionando las acciones que llevamos a cabo, básicamente. Es decir, la respuesta más simple es que una métrica es un número, una medida de cuantitativa que nos sirve para medir y comparar, ¿vale? Es decir, yo hago una cosa, pues hay una, un indicador que mide esa cosa, ¿vale? Resumiendo así en plan chorra. Entonces, principales métricas de la vida, ¿vale? Por poner un ejemplo así que todos veamos. Eh, ...horas que paso con mi pareja y mi familia... Eh, ...número de gente... ...sobre la que he tenido impacto positivo... ...días que he pasado viajando... Bueno, ...y todas estas más que tampoco voy a leer... ...número de libros que me he leído... Ta, ta, ta, ta. ...entonces esto serían métricas que tenemos nosotros en la vida... ...al final podemos cuantificar... Eh, ...las acciones que nosotros hacemos... ...¿vale? entonces lo más importante es medir... ...aquí tenemos a José Bueno, a la calculadora humana... ...no sé si os acordáis... ...era un tío y empezaba con la, con la pizarra a contabilizar... ...bueno, increíble... Eh, ...entonces la cuestión de todo esto es al final medir, ¿vale? Hay que medir las cosas. Yo soy bastante friki de medir porque, bueno, ya han dicho que trabajo en una agencia de marketing y me encargo de la policía de pago, ¿no? Entonces, a mí un cliente me viene y me dice oye, toma, mil euros, haz magia. Y entonces, claro, yo tengo que invertir esos mil euros para que al final dé unos resultados. ¿ves? Entonces, gracias a las redes sociales y a poder, bueno, al marketing digital, antes tú, por ejemplo, ponías un anuncio en, yo qué sé, en Callao, por ejemplo, eh, en un panel, y no sabías, sí que sabías, pues yo que sé, la gente que podría pasar por ahí, pero no tenías el número exacto de la gente que ha visto ese cartel o gente que ha entrado eh, a través de su móvil a, a la página web, por ejemplo. Vale, entonces, gracias a, al marketing digital, pues podemos monitorizar todo, todos los datos gracias a las métricas. Entonces, lo primero de todo es, ok, vale, sé sí que puedo hacer una acción y que puedo medirla. Entonces, pero vale, pero ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero hacer yo con esa acción? ¿Vale? Entonces, aquí teníamos las métricas que hemos hablado antes, de las métricas de la vida, volviendo al ejemplo, al ejemplo un poco más chorra. Entonces, que la métrica es horas que paso con mi pareja. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué quiero medir esto al final? Pues por cuánto amo a mi pareja o a mi familia, ¿no? Pues, ¿cómo puedo saberlo? Pues con las horas que paso con mi pareja y familia. Eh, número de gente con las que he tenido un impacto positivo. Pues mi objetivo es ayudar a los demás. Entonces, la métrica es número de gente con la que he tenido un impacto positivo. Bueno, en fin. Eh, días que pasa viajando, pues mi objetivo es disfrutar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la cuestión que lo que quiero decir con este ejemplo es que tenemos métricas, pero tenemos que enlazarlas con un objetivo, porque podemos medir todo lo que queramos, pero si no tenemos un objetivo claro, al final, ¿para qué nos sirve? Aquí lo que digo, existen cientos de métricas, yo, por ejemplo, en, en tema de publicidad, existen un montón, o sea, yo qué sé, por ejemplo, ¿eh, cuánta gente hace clic, cuánto cuestan mil impresiones. Entonces tienes un montón de, de métricas, pero que al final solo te servirán algunas para medir tu rendimiento. ¿no? Entonces esas métricas se llaman KPIs, ¿vale? Las que nos sirven a nosotros para medir nuestra acción en concreto. ¿Vale? Que esto es Key Performance Indicator, ¿vale? Ejemplo, lo que hemos visto antes. ¿Cuántos libros me he leído en este año? Vale, pues eso me sirve, o sea, ese indicador es clave para saber eh, si estoy leyendo más o menos. Porque, por ejemplo, yo qué sé, ¿cuántas páginas? ¿Cuál es la media de páginas que leo al día? Pues, ok, es un dato que mola, puede estar guay, pero no me sirve para saber si ha aumentado la lectura, por ejemplo. ¿vale? No sería un KPI, pero sin embargo, el, el, el otro que he dicho sí. Entonces, top métricas para blogs. ¿vale? Aquí encontraríamos pues, el número de posts que hacemos, cómo de puntuales somos, la periodicidad que tenemos con la entrada de blogs, no está en orden, es decir, no tienen un orden relevante, ¿vale? Entonces, aquí he puesto las que creo que son las más relevantes, pero no, no van por orden. Clics en los links, súper importante. Al final si estamos una estrategia de afiliación, las páginas que tenemos, bueno, voy sacando todas porque al final, ¿vale? Entonces, pues un poco eh, esto. Entonces, tenemos este tipo de métricas que nos dicen, nos dan un número. Entonces, para medir nuestra acción nos tenemos que centrar, yo que sé. Por ejemplo, Mm, mi objetivo es vender más, ¿vale? O sea, al final que me hagan clics en los links. Vale, ok, pues tienes la métrica de clics en los links. ¿Cómo voy a optimizar esa métrica? Ostras, pues mira, pues haciendo contenido relevante para el objetivo, o sea, para la persona a la que está haciendo esta entrada de blog y saber dirigirla perfectamente al enlace, ¿vale? Esto sería un poco la optimización, ¿vale? ¿Cuál es nuestro aliado? Aquí hay muchos aliados, si trabajas el, el blog con WordPress, Wordpress Analytics, eh, pero el principal es Google Analytics, ¿vale? Que al final, todo lo que tenga Analytics, pues ahí puedes empezar a cotillear y mirar métricas y tal, tal, tal. Top métricas que encontramos en, en Instagram, Facebook, redes sociales, por lo general, TikTok. Aquí saco todas también. Encontraríamos el alcance, ¿no? que al final es lo principal. Eh, Encontraríamos también las reacciones, los comentarios, compartidos, números y clics en enlace. El engagement rate, que al final son las interacciones. Entre en los seguidores, ¿vale? Esto es muy importante, cuanto mayor engagement rate, mejor, ¿vale? Entonces, esto si trabajáis en Instagram <risa> o Facebook, ideal tener esta métrica nuevamente, por lo general, siempre. ¿Vale? Número de seguidores perdidos, número de seguidores nuevos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Ostras, es que mi perfil de Instagram ha perdido interacciones. ¿Qué hago? ¿Vale? Pues consulta un segundo la métrica de seguidores perdidos. ¿Qué ha pasado? Ah, ostras, es que en abril me han bajado muchos seguidores. ¿Qué ha pasado? Ah, es que he publicado una foto que, claro, no es tan afín a lo que normalmente publico en redes sociales. Vale, entonces esto ya me dice que este contenido no acaba de encajar o que tengo que darle una vuelta a este contenido. ¿Vale? O, por ejemplo, eh, bueno, esto, sí, números de seguidores nuevos. Ostras, es que he publicado, eh, yo qué sé, un post, una historia... Y me han subido los seguidores un montón, ¿vale? Pues ahí tienes un indicador de que ese contenido que has publicado es bueno. Vale, entonces, al final te da como un tanteo. ¿Cuál es el aliado? Instagram Analytics, Facebook Analytics, eh, lo que sea. Entonces, es súper guay porque, por ejemplo, agobia un poco. O sea, es verdad que agobia un poco cuando entras en Instagram Analytics o, o cualquier cosa que lleve Analytics porque ves una cantidad de métricas que dices, ostras, tío, ¿pero esto qué es? O sea, me, me, no, ¿qué es esto? Entonces, claro, ves esto, ok, guay. Vale, me dice el número de, de hombres y mujeres. Ok, igual, ¿Me sirve? Pues sí, porque a lo mejor hago contenido que se tenga que especializar, pues yo que sé, en hombres. Ok, vale. Pero al final, o sea, la cosa es, que tienes un montón de métricas. Céntrate en las métricas que te sirvan. Porque si no, te vas a agobiar y al final no te va a servir de nada. Ok, entonces, ¿cómo las optimizo? Eh, bueno, soy muy fan de, de Office. No sé si habéis visto esa serie. La recomiendo muchísimo. Eh, Conoce a tu target. O sea, a la persona que te estás dirigiendo. Al final te estás dirigiendo siempre a una persona. O sea, detrás de cada artículo que haces, cada post, lo van a ver personas. A ¿Vale? veces si vemos el numerito, la métrica y dices, ok, me han visto mil personas. Pero no te estás centrando en que esa persona le interesa ese contenido, luego se lo va a pasar a otra persona. ¿Vale? Entonces, tener en mente siempre que estamos dirigiéndonos a una persona. Conocer a esa persona. Depende del contenido que hagamos, obviamente. Habrá contenido que irá dirigido a una persona y otro contenido irá para otro, pero siempre tenemos un público objetivo que es el mismo al final, o similar, ¿vale? Conocerla, perfil demográfico, pues que la tiene. Tener en mente un poco el buyer persona al final, que es lo que llamamos en marketing. Es decir, ¿a quién me dirijo? Pues una persona, pues yo qué sé. A ver, el buyer persona es un concepto que se crea, en que es de marketing, que tú le pones nombre y apellidos a la persona, y le pones eh, eh, intereses y tal, por ejemplo, yo qué sé. Yo estoy escribiendo, tengo un blog que escribo sobre, yo qué sé, deporte para bici. Vale, pues mi buyer persona es Raúl, que tiene 35 años, está recientemente casado, no tiene hijos y le gusta salir mucho en bici. ¿Vale? Ese es, digamos, al final es un concepto ficticio el buyer persona, pero que te ayuda a que cuando luego redactes el contenido dices, oye, ¿esto le va a interesar a Raúl? O realmente es contenido que estoy haciendo y que, bueno, pues sí, a lo mejor Raúl lo ve y pasa. Vale, entonces, centrarse mucho en, en, en la persona que está escribiendo. Luego, pues esto, luego los intereses, perfil digital... Raúl, ¿dónde mira el contenido? Ah, en blogs. Ah, vale, ok. No, pero es que en Instagram también, si le pongo una story, pues la verá y entrará luego en la entrada del blog. Eh, y luego, una vez tenemos claro el concepto del, del target, crearle el contenido. Entonces, ya por último, tres trucazos... Eh, sí, tres trucazos de Michael Scott, ¿no? Que es este personaje de, de tal... El primero es, vale, quiero, tengo el objetivo de, yo qué sé, por ejemplo, más clics. Vale, pues céntrate en una o dos métricas. Cuando entres en Analytics, céntrate en una o dos métricas, porque si no empezarás. No, claro, si entra más gente, más clics, pero entonces, claro, si hago el contenido de esta forma, no te lies. céntrate en clics. El siguiente trucazo es medir en tiempos, ¿vale? Puedo coger las métricas y decir, buah, pero es que, claro, mi CTR, por ejemplo, la tasa de clics... Es de, es de, yo qué sé, eh, dos, dos, 2%, por ejemplo. Voy a intentar mejorarlo, empiezas a mejorarlo tal, tío, que no, no, que no hay manera, que no sube el 2%. ¿Qué pasa? Eh, que no te, estás, o sea, te estás mirando un periodo de tiempo demasiado largo. Tienes que centrarte en, vale, voy a mejorarlo, voy a mejorar la tasa de clics en estas dos semanas siguientes, ¿vale? Entonces, me centro en eso y digo, vale, ¿cómo puedo mejorarlo? Ahí está el truco. ¿Cómo puedo mejorar ese indicador? Eh, vale, pues quizás si pongo el, el enlace un poco más arriba, esto no tengo ni idea, ¿eh? o sea, esto es un ejemplo. Si pongo el enlace un poco más arriba y pongo debajo de una letra negra, funciona bastante bien. Vale, pues voy a intentarlo. ¿Funciona? Lo miramos esa semana, miramos el indicador. No funciona. Ha bajado del 2%, bueno, o a lo mejor el que tengas esa semana, pasada de comparación, ha bajado un, un 0,2%. Vaya, pues entonces no sirve esto, voy a probar otra cosa, pam. Entonces, al final, es centrarse en algo concreto, un periodo de tiempo concreto y potenciarlo, ¿vale? Siguiente consejo es siempre piensa en el target. Y esto es muy pesado. A mí en la agencia se burlan de mí porque siempre, me cent... siempre digo lo mismo. Estás escribiendo algo o estás posteando algo para una persona y esa persona tienes que saber perfectamente quién es, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, cuando, cuando lanzo la publicidad, ok, puedo lanzar un pedazo de anuncio de la parra, pero es que a lo mejor mi usuario es un señor mayor que simplemente quiere ver un anuncio en la residencia y fin. O sea, no quiere ver un pedazo de anuncio. Entonces, que, que, que ¿cómo se dice? Que choquen o que se junten el, el contenido con, el, con, con la persona a la que estás escribiendo. Y ya está. Eso es todo. Aquí tenéis mi contacto por si queréis verlo. esto es el canal de YouTube. Hace tiempo no lo toco pero voy a empezar a volver a subir vídeos. Instagram y... Y LinkedIn. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, y por último, pero no menos importante, es turno de Mark o de Marcy, influencer de marketing digital y empresario un tanto disruptivo. Ahora lo veréis vosotros mismos. Especialista en marca personal, funes de venta a través de redes sociales y estrategias de marketing digital. Adelante, Mark. Un aplauso. Yo os voy a enseñar a vender más y a vender mejor en redes sociales y os voy a dar un punto de vista un tanto disruptivo y os voy a enseñar cómo vendemos nosotros a través de redes sociales. Y ahora os explico eh, quién soy yo. Lo que pasa es que antes os quiero hacer un par de preguntas. Lo que primero que vamos a hacer es hacer unas preguntas a vosotros, ¿vale? porque siempre me gusta conocer también a la gente que tengo delante. Y lo primero que os voy a hacer es la pregunta de oye ¿cuántos de vosotros tenéis redes sociales? Me basta Facebook, Instagram, YouTube, Tinder... También me vale. Levantamos la mano. Vale, prácticamente todos, ¿no? No hay nadie de momento. Muy bien. ¿Cuántos de vosotros tenéis redes sociales y las utilizáis además para vender? ¿De una u otra forma? Levantad la mano los que las utilizáis. Perfecto, me vale. Perfecto. super ¿Y cuántos de vosotros además tenéis una marca personal creada? ¿Para vender por afiliación o para vender cualquier cosa? Ahora entramos, si no los que no lo sepan. Perfecto, algunos, algunos casos. ¿Tu nombre, por favor? Denis. Denis, Denis. ¿De qué es tu marca personal? Cuéntame, por favor. Es un blog de viajes. Ah, muy bien. marca personal porque es el blog. Perfecto, perfecto. Mm -hmm. ¿Qué redes sociales utilizas, Denis? ¿Qué redes sociales utilizas? Eh, Instagram, Twitter y Facebook, sí. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Algún caso más de marca personal que no sea de blog de viajes? Que sea de otra cosa también para poder contrastar. En, en Linkedin. Muy bien. También utilizo mi marca personal para vender los productos de, de nuestra empresa. Muy bien, muy bien, vale, perfecto. ¿De qué es? ¿La marca personal o...? De, bueno, es este, a, la empresa es de marketing de financiación. Vale perfecto. Perfecto, vale, perfecto. Entonces, un poquito parecido. Súper. Eh, hay una cosa que es muy complicada y que siempre intento, además, hacer especial hincapié a principios de las presentorías, de las, presentoría, de las de, perdón, de las presentaciones, y es, hostia, qué difícil es tener la atención de la gente durante media horita, ¿no?, 40 minutos. Y siempre me gusta motivar especialmente a la gente a la que voy a intentar explicarle mi forma de trabajar. Para ello, creo que no hay nada que motive más a la gente que el dinero. Y lo digo así de verdad. <risa> eh, o sea, que lo que he hecho es que os he traído dos pantallazos. Uno del mes anterior, de un cliente nuestro, con el que tra trabajamos por afiliación o por, o por comisión sobre ventas. Y otro también, me parece que si no es del mes pasado, pues es de este año. vale, eh, Para enseñaros datos de, de este mismo mes, de clientes nuestros, que nos han dado la, el permiso de poder compartirlo con vosotros. No os diré el nombre porque no me han dado el permiso, pero sí los datos, ¿vale? Entonces, como todavía no he captado vuestra atención, eh, muchos de vosotros seguro que conocéis Business Manager, que es la herramienta de Facebook e Instagram por excelencia para vender a través de redes sociales. <risa> Esto de aquí es un pantallazo, como veis, del día, bueno, de los últimos 30 días, del 14 de mayo al 12 de junio, ¿vale? Os he destacado un par de datos que quiero que veáis. Total de conversiones, ¿vale? 125. Total de gasto del último mes, 4.400 euros, revenue, 195.000 euros. ¿Vale? ¿El qué? ¿El qué? No, gasto en publicidad, 4.400. Sí, sí, y esto es el revenue, ¿vale? Valor, valor de conversión de compras. Le sí, manda el link directamente, ella pone y le manda. Claro, correcto. el link. ¿Vale? Sí. Sobre esto, en este caso de este cliente, nosotros vamos al 12%, ¿vale? ¿Y? ¿Podemos hacer tipo de producto esto? ¿Qué, ¿El qué, perdón? Luego al final. No es de es ahí de está. Luego al final. Efectivamente. efectivamente. Voy, a, voy a explicar una historia y eh, la historia va a ser con este cliente. Y vais a ver por qué. ¿vale? Segundo pantallazo. Este es del 1 de enero de 2022 al 13 de junio. ¿vale? De unos. Bueno, no llega a seis meses. Eh, bueno, sí, pasa justo seis meses. Total de conversiones: 679. Total invertido, como veis, 22.000 euros. Y total de revenue, 1.043.000 euros. ¿vale? Con este cliente, ¿vale? vamos al 9%. Nosotros, al 9%. ¿vale? Ahora os, luego os explico lo que sí. Cada cliente, como nosotros tenemos una agencia, eh, vamos a rates distintos porque cada cliente pues aprieta más o aprieta menos, ¿vale? Ahora, ahora lo vemos. Ahora sí, ¿no? Gente ¿Nosotros... <risa> Somos un equipo de ocho personas. Eh, la, agencia, la agencia, fíjate que la creamos hace un año ahora y en costo de un año pues hemos crecido hasta ocho personas y tenemos clientes muy guays. Luego, si queréis, os cuento más en profundidad después de la charla, ¿vale? Ahora que ya sí tengo vuestra atención, vale, os voy a explicar cómo hacemos esto. ¿Vale? Y cómo creamos este, esta mezcla de inbound y outbound para generar estos funnels de venta que nos convierten también, ¿vale? Primero de todo, cuando estamos vendiendo por afiliación a través de, socia a través de redes sociales, tenemos que entender una cosa. Vendemos, a través de una vendemos por recomendación, al final, porque estamos vendiendo el producto que es de otra persona, no estamos vendiendo nuestro producto. El cliente tiene muchas veces dos fases. Primero la tuya, luego la del producto, o dos primeras barreras, ¿vale? Eh, en caso de que sea marketing digital puro y duro, Podemos conseguir que esa barrera sea solamente una y que padecemos nosotros el que vende directamente vale ese cliente. Os voy a poner un ejemplo. Si yo me he comprado un coche hace dos años y yo me he mamado el benchmark entero de los coches que hay y de lo que consumen y de qué motor se me va a joder a los 12 años y ya tal, y mi amigo se va a comprar ese co otro co se quiere comprar un coche. Si yo le explico a mi amigo hostia, en cinco minutos, todo eso que yo me he mamado de dos horas o tres horas de hacer benchmark o incluso de días para decidir qué coche me quiero comprar, mi amigo no me va a percibir como una persona que le está queriendo vender algo. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Y porque es mi amigo me está, de verdad, recomendando de forma honesta que, bueno, que compre un producto X porque él ya lo, él ya lo ha estudiado. ¿no? Hostia, ¿cómo conseguimos que una persona que no nos conoce absolutamente de nada a través de redes sociales o a través de un embudo o un funnel de ventas, nos perciba como una persona que tiene una opinión sincera hacia un producto, ¿vale? Y que lo que le estás vendiendo no es... o que no, pre, o no percibe una, una intención de venta muy agresiva por nuestra parte, ¿vale? Eso es lo más complicado, conseguir que casi cualquier persona que nos compra nos perciba de una forma muy distinta. Vale. La única forma de poder conseguir eso por desgracia, muchas veces es a través de la creación de una marca personal. Porque cuando yo creo una marca personal, yo tengo la posibilidad de hablar como empresa y tengo la posibilidad de hablar como una persona. Porque detrás de la marca está la persona. ¿vale? Entonces, ¿cómo llega uno a crear una marca personal? Os voy a contar mi historia particular, porque también es algo curiosa. Yo estuve, bueno, yo empecé hace unos cuatro años trabajando de social media manager en Mallorca para una empresa y la dueña tenía mucho dinero. Mucho dinero es mucho, mucho dinero, eh, nivel las 100 mujeres más ricas de la lista Forbes, ¿vale? Y ella invertía en Mallorca en unos negocios y yo empecé trabajando allí. A los tres meses empezamos a tener, bueno, muy buenos resultados, todo el equipo de social media marketing y me llevaron a mí a Nottingham, que es donde tenían la central grande, a codirigir un equipo de más de 75 personas. Entonces, hostia, yo llegué allí, Uf, claro, yo venía de gastarme igual, no sé... 10.000 euros, 15.000 euros al mes en la empresa está invirtiendo en publi, ¿no? Claro, yo llego allí y lo primero que me dicen es toma, un millón y medio de euros, tres meses, vamos a trimestrales, cada tres meses tenemos que invertir un millón y medio de euros en social media marketing, ¿vale? Claro, dices, hostia, esto con 24 años tenía. Digo, me cago en, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando solo tienes dos opciones. Una, te vuelves a casa, <ríe> que mucha gente lo hace. <ríe> Nada, no lo puedes sacar, ojalá. Dos, te pones las pilas, pero vamos, como, como que no hay otra, ¿no? Porque al final estás gastando, al final, pues cada día en fácil más de 50.000 euros, ¿no? Pues como, como ese ritmo es muy alto, a mí me permitió aprender muchísimo, ¿vale? Estuve allí un par de meses, aprendí muchísimo y al final la vida me devolvió a Mallorca y me encontré con, oye, pues con mucha experiencia, porque aprendí muchísimo y dije, ahora, ¿qué coño hago con mi vida? ¿No? Porque yo estoy en Mallorca, tal, toda la gente que yo conocía, todo mi feedback... Era de, allí, de Nottingham o lo poco que me quedaba en Mallorca, allá no quería trabajar allí. Y entonces dije, coño, pues ya que sé mucho voy a crear una marca personal. ¿Y cómo me creo una marca personal? ¿Cómo empiezo? Bueno, primero de todo, vamos a pensar cómo quiero ser percibido por la gente. ¿Qué quiero que la gente piense de mí cuando escuchan la palabra de Marcy, por ejemplo? Cuando escuchan la palabra Origin, ¿vale? De Origin de mi empresa. ¿Cómo quiero ser percibido? Vale, si yo quiero ser percibido de esta forma... En mi caso, eh, hemos intentado sinergiar el tema del marketing y el tema del humor porque yo soy consciente de que si tengo que hablar media hora o 45 minutos a cualquier persona de marketing de una forma muy plana y muy seria, se pegan un tiro ellos, seguramente me lo pego yo. ¿no? Entonces, como tengo que hacer que sea lo más didáctico posible, entendí que tenía que intentar sinergiar la parte del humor con el marketing. Y a partir de ahí dije, vale, pues entonces yo tengo que comunicar así. Porque yo quiero ser percibido como ese tío loco con barba que hostia, que parece que está como una regadera, pero sabe mucho de marketing. ¿no? Eso es lo que yo quiero que la gente piense cuando ve, cuando ve de Marcy. Y para conseguir eso, lo único que puedo hacer es crear contenidos de una cierta forma. ¿vale? Ahora os explicaré cómo creamos nosotros los contenidos. Opa, me he colado. Vale, nosotros empezamos ¿vale? con TikTok, YouTube e Instagram. Básicamente, estos eran los tres canales que nosotros, para nuestro caso particular, que era marketing digital, creímos que eran los ideales para eh, poder crecer lo más rápido posible en estos canales, ¿vale? Cada una de estas plataformas tiene un tipo muy especial y muy, y muy diferente de, de interacción respecto al usuario. Una persona que está viendo TikTok no tiene nada que ver con una persona que está viendo YouTube o que está viendo Twitch. Los tiempos de retención son muy importantes porque cuanto más consigas retener a una persona, más fácil va a ser después convertirla. No es lo mismo, y me convierte infinitamente mejor, una persona de Twitch por ejemplo, que me lleva viendo un streaming de dos horas, que una persona de TikTok que me ha visto 15 segundos, por ejemplo. Por eso, cada una de las redes sociales tiene un objetivo muy distinto. ¿vale? Caso de TikTok. ¿Cómo estructuramos nuestros contenidos en TikTok? ¿O ¿Cómo deberíamos estructurarlos idealmente? Por volumen. ¿Por volumen por qué? Porque cuando hablamos de TikTok, hablamos de una red social que es muy volátil, que es muy... está muy pensada para el entretenimiento, y que va muy bien, además por el tipo de algoritmo que tiene, que después lo explicaremos, para viralizar muchos contenidos de forma muy rápida. Por tanto, es una herramienta que utilizamos mucho para hacer muchísimo branding. Nosotros tenemos casos dentro de la agencia de marcas personales ¿vale? que son capaces de producir hasta 5 TikToks diarios. Más luego 3 Reels, más un vídeo de YouTube... Es un ritmo de creación de contenidos muy alto. Muy alto. Pero hay gente que lo consigue hacer. ¿Qué? ¿Por qué? Porque saben que si sacan 20, lo normal es que 16 o 17 de estos 20 TikToks que tú vas a lanzar no te funcionen. Es lo normal. Pero luego habrá 3 o 4 de esos 20 ¿vale? que... Dos te irán bastante bien y te, te ayudarán a crecer y luego uno lo petará. Cuanto, cuantas más oportunidades tú le des a TikTok para viralizar contenidos, más rápido vas a crecer. ¿vale? Por tanto, TikTok, un modelo de, si, es, si se puede, un modelo de, de, de volumen total, ¿vale? Sacar contenidos, contenidos, contenidos. Ahora iremos a ver qué tipos de contenidos. ¿vale? Eso, es, eso es muy importante. Instagram. Yo siempre digo que la gente entra en Instagram por tres cosas. Una es entretenimiento. Otra es información, muchas veces, o formación incluso. Y la tercera es ego, también. Mucha gente entra diciendo, hostia, voy a subir una foto y a ver esto. Qué guay, va a ser la hostia. ¿No? Entonces, como estamos también en un momento de disfrute, tenemos que dividir también nuestros contenidos en base a encajar dentro de esa actitud de compra, de ese, de ese potencial comprador. Ejemplo claro, nosotros hacemos tres grandes bloques con nuestra estrategia de Instagram. ¿vale? Primero de todos, prospección. Prospecciones, hostia, necesito que una parte de mis contenidos, imaginémonos una línea de tres posts, ¿vale? El primero de esos posts, necesito que esté pensado o cuyo objetivo esté pensado para viralizarse, para que mucha gente lo pueda ver. Ahora os pondré algunos casos luego, ¿vale? Eh, pero para poneros un ejemplo, algo que todo marketer debería saber. Perfecto, perfecto. Todo marketer que me vea debería saber eso. Es un tipo de contenido muy pensado para que mucha gente lo vea. Eje eh, caso número dos, ¿vale? Ya tenemos prospección. Caso número dos, fidelización. Necesito que toda la gente que me descubre en prospección, ¿vale? con el segundo post que va a ir viendo o con ese tipo de contenido, necesito fidelizarlo, necesito decirle algo que no le diga a nadie más. Ejemplo claro, superhacks de Facebook Ads, parte 8. ¿Vale? Y le digo un hack de Facebook Ads que no le dice absolutamente nadie más que, que yo, porque tengo la experiencia y estoy todo el día mamando más de 200 campañas y todos los días saco contenido de sobra para hacer ese tipo de contenidos. Caso número 3 ¿vale? Columna número 3 de, de contenidos, entretenimiento. Estamos en una, en una red social en la que la gente también entra, obviamente, a entretenerse. Entonces, yo tengo que ser capaz de hacer un poquito el capullo e intentar que la gente también se divierta con nuestros contenidos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tenemos un 66% de nuestros contenidos que son para encontrar a esa gente y fidelizarla y luego un 33%, que es para todo lo contrario, que es para que una vez estén con nosotros, no solo aprendan, y se fidelicen para luego convertirlos mucho más fácil, sino que además se entretengan. ¿Por qué? Porque además cuando alguien se ríe con un contenido tuyo, lo que haces es generarle, ahora no me sale la palabra, pero creo que es serotonina, <risa> y, y eso crea una relación muy especial entre esa persona y tú. ¿Por qué? Porque esa persona, si en algún momento se plantea comprar tu producto, hostia, no es lo mismo eh, comprarle a una persona que te ha hecho reír y con la que ya tienes un vínculo emocional que a una persona que no te... Que no, que, que no ha empatizado, no ha conectado contigo de ninguna forma, ¿vale? Y luego nos queda la más divertida e interesante de todas, que es YouTube, que no tiene nada que ver, ¿vale? Coge a todas las redes sociales, las echa a un lado y dice, no, vamos a por el lado contrario. ¿Por qué? Porque aquí hay muchísimo SEO, muchísimo SEO. ¿Cómo trabajamos nosotros nuestros vídeos de YouTube? Aquí os he puesto un caso de un vídeo, eh, que es un vídeo que yo saqué hace dos años, Luego haremos un experimento. Ya veremos, bueno, puede quedar muy bien o muy mal, ya lo veremos. Eh, ¿Cómo programar publicaciones en Instagram 2021? Fijaos, ¿vale? Y gratis, súper bien, súper fácil. Este vídeo, no sé cuántas visualizaciones debe ir, creo que tiene unas 200.000 o así, más o menos, eh, lleva posicionado allí puf, muchísimo, bueno, más de dos años y nadie me lo ha conseguido quitar de ahí. Ahora luego os explicaré por qué. Pero nosotros trabajamos YouTube creando una serie de vídeos que estén pensados para posicionarse en palabras clave que nos interesan mucho. Caso claro, mío. Oye, yo, como tengo una academia de marketing digital y le enseño a la gente a vender en redes sociales, eh, voy a intentar posicionar vídeos en las palabras clave en las que yo sé que la gente... o por las que yo sé por las que la gente empieza. Es decir, oye, todo el mundo empieza aprendiendo a conectar Facebook con Instagram. Perfecto. Vale, pues voy a crear un vídeo que se llama Cómo conectar Facebook con Instagram. Y lo voy a posicionar, ¿vale? Para que me llegue a mí ese tráfico orgánico. ¿Cómo, ¿Cómo programar publicaciones? Perfecto, cómo programar publicaciones y así toda esta gente que está empezando y que quiere decir, hostia, yo quiero ser community manager, que he visto a la gente, que, que vive de puta madre ahí en su casa programando post y tal, perfecto, yo quiero serlo, ¿no? Toda esa gente empieza por aquí y me descubren a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo esos vídeos posicionados. ¿Y qué pasa? Que yo ahí les estoy hablando de que yo tengo un curso para que aprendan a ser community managers o social media managers, ¿Vale? Por tanto, ¿cómo tenemos que trabajar esa estrategia de, de, de contenidos de, de YouTube? Como os decía, primero de todo nos vamos a Google AdWords. Nos metemos en el planificador de palabras clave y primero de todo tenemos que entender cómo la gente nos busca. ¿vale? Para este caso, pues, la gente, hostia, si os fijáis aquí, que, que no lo veréis, os lo digo yo, eh, vemos que pues, de 1000 a 10.000 personas buscan cómo programar publicaciones en Instagram. Eh, de a mil personas buscan cómo programar post en Instagram, ¿vale? Pues todo este tipo de búsquedas o de intenciones de búsqueda las tenemos que entender bien porque nuestros contenidos tienen que ir en base a esto. Ahora aquí pasan dos cosas. Mucha gente dice, hostia, ahora... vale, Marc, he entendido tu estrategia y yo ahora me voy a poner a crear muchos vídeos para que la gente que empieza a buscar, por ejemplo, seguros de viajes, me descubra a mí, ¿vale? Yo no puedo ir a competir de cero a una palabra clave que es la más grande de todas y que tiene más tráfico. Obviamente, yo quiero estar posicionado ahí. ¿vale? Pero no puedo salir de cero e intentar posicionarme aquí. ¿Por qué? Porque no me voy a posicionar. ¿Por qué? Porque lo, que, lo primero que necesito es tráfico. Entonces, como lo primero que necesito es tráfico, voy a intentar posicionarme en estas que son un poquito más largas. Y voy a crear vídeos vale, pensados para que se posicionen en estas palabras que se llaman de Long Tail. Y lo que queremos es, oye, pues voy a crear 10 vídeos y se van a posicionar estas 10, aunque sean en búsquedas de 100 a 1.000. ¿Por qué? Porque estas de 100 a 1.000 me no van a tener mucho tráfico orgánico ¿Vale? Y poco a poco me van a ir permitiendo ir empezando a crear vídeos que la gente vea posicionados en keywords mucho más grandes. ¿vale? Luego utilizamos un software que os, re os recomiendo encarecidamente que lo utilicéis, que va muy bien, que se llama VidIQ, que es una extensión de Chrome que además es gratuita ¿vale? y que os permite saber en qué posición estáis eh, posicionados, no solo vosotros, sino que cualquier vídeo de YouTube podéis ver por qué palabras clave está pujando o qué etiquetas ha puesto y en qué posición está cada una. ¿Vale? Perfecto. Ahora, hay gente que me viene y me dice, hostia, Mark, yo es que vendo lavadoras. ¿Qué coño hago yo? Claro, hostia, ¿podría salir a hablar de lavadoras? Igual tiene éxito. Igual hay mucha gente que está interesada en saber cómo se pone un programa de lavadora. Seguro que sí. Lo que quiero enseñaros es, son dos casos que seguramente por tiempo no os el vídeo, si no os lo pongo al final, si no da tiempo, pero básicamente estas dos personas son dos personas que han cogido temas que a priori no encajan ni en Instagram, ni en YouTube, ni en TikTok, ¿vale? Y han hecho que encajen. Primer caso, Lautips, seguro que alguno de vosotros ha salido alguna vez. Lautips es un chico que habla, es, un, es abogado, y él habla de abogacía. Hostia, la abogacía, pues en TikTok, alguien podría pensar, coño. A ver qué coño digo, ¿no? Él también es muy guapo, ¿eh? Él también es muy guapo. <risa> también es muy guapo, eso es verdad. Eso es verdad. Totalmente, totalmente. Pero al final ha he hecho. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, al final ha hecho que ese contenido encaje a la perfección, ¿vale?, en su estrategia de ventas. Eva Porto, más de lo mismo, recursos humanos. Seguro que a algunos ha salido también. Recursos humanos. ¿A quién le interesa saber algo sobre recursos humanos? Pues a mí no, hasta que conocí a Eva Porto, ¿vale? Entonces, luego os pongo, si <risa> da tiempo, algún vídeo, ¿vale?, para no enrollar mucho con esto. Vale, nosotros, si tenemos que vender eh, seguros para viajes, ¿vale?, o viajes, ¿cómo creamos esos contenidos?, ¿Vale? Fijaos que antes os he dicho, oye, nosotros utilizamos tres columnitas, tres objetivos distintos, cada uno de nuestros posts tiene una intención. ¿Vale? Yo no lanzo un post por lanzar un post para, ah, ya viernes, lanzo el post y ya me puedo ir tranquilo a la tienda. Cada uno tiene una intención. ¿Vale? Ejemplo claro de prospección. Si yo necesito encontrar a mucha gente, porque nadie me conoce todavía y al principio nadie nos conoce, digo, voy a crear un tipo de contenidos que sea, ¿tienes un viaje pronto? Mira esto. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene un viaje pronto. Y mucha gente va a querer saber lo que le tienes que decir porque él tiene un viaje pronto. ¿Vale? Es que funcionamos así muchas veces. ¿Vale? Eh, ejemplo claro de fidelización. De, oye, una vez yo he traído a esta persona, ¿cómo la, cómo la fidelizo con contenido? 10 ¿Vale? cosas que tienes que saber si te vas, a, si te vas de viaje a Estados Unidos. ¿Vale? Caso claro. ¿Por qué? Porque ahí les estás empezando a aportar valor sobre destinos, por ejemplo. ¿Vale? empezar a crear una línea de, una línea de, de ejemplos o de, de contenidos que vaya sobre... Eh, destinos o sobre algo que le pueda aportar valor a la gente que tiene que, co que coger un avión para irse a cualquier sitio ¿vale? y el caso claro de entretenimiento por ejemplo, seguro que habéis visto muchos en TikTok o Instagram estas conversaciones simuladas en las que sale uno así y luego otra así y se contesta y tal y ahora esto está muy de moda no, pues entonces diferenciar entre un viaje sin con seguro y sin seguro y hacéis una parodia una entrevista, ¿vale? hablando uno con el otro de qué pasa si viajas con o sin seguro ¿vale? para, para un viaje Vale, vamos vale, allá. Por tanto, ¿cómo funcionan los algoritmos? Y antes os he dicho que íbamos a hacer un experimento. Ah, vamos a hacerlo, va. ¿Alguien aquí tiene un teléfono con YouTube? ¿Alguien tendrá, digo yo? ¿Sí? <ríe> ¿Sí? Vale, súper. Pues, abrite el teléfono, por favor. Vamos a hacer una prueba. Abrite el teléfono y nos vamos a YouTube. Cuanto más lo hagamos mejor, porque así puedo quedar mucho mejor o mucho peor. Ahora lo veremos. <ríe> y abrimos YouTube, por fa. Y en YouTube vamos a buscar, uh, ya que os he puesto antes el caso de las programación de los posts, buscad algo así como cómo programar publicaciones en Instagram, lo primero que os haga de programar publicaciones en Instagram. Si tenéis el adblock, os debería salir yo el primero. Si no, os saldrá publicidad y después yo. ¿A cuántos os sale? hago os yo el primero? ¿Os hago yo el primero a todos? Un anuncio y luego yo. Sí. Por qué en cual... perfecto por qué en todo el mundo cualquier persona que busque eso me está encontrando a mí y qué es lo que hace que ese vídeo lleve ahí más de dos años y no tenga cojones perdón no tenga nadie eh, eh, la, la posibilidad de desposicionármelo de ahí alguien se atreve súper y qué es lo que hace que esté ahí posicionado casi al palo ¿Casi? Tampoco. Una es el CTR, muy bien. Una son las portadas, ¿vale? Eh, ¿Cómo de buenas son las creatividades que hacen que la gente entre a pinchar en tu vídeo? Aquí, yo no tenía todavía diseñadores gráficos. Yo estaba en mi casa creando contenido, ¿vale? Y, básicamente, me cogí a mí con una cara muy mala y, y un reloj enorme, ¿vale? Que la gente entiende dice, hostia, a programar, vale, un reloj, ahí, ahí voy, ¿vale? Y la segunda y la más importante... La ahí está, la retención. Ahí está, la retención. ¿Cómo de buenos somos reteniendo a la gente que nos entra en un vídeo? Por la norma general, vale todo lo que esté por debajo de un 20%, podéis coger el vídeo y borrarlo directamente porque no vais a hacer nada con ese vídeo. ¿Vale? De un 20% a un 30% empieza a estar bien. Y empieza a ser un vídeo que se puede posicionar. ¿Vale? Más de un 35% o 40% es una locura y ese vídeo se va a posicionar primero en poco tiempo. ¿Vale? Eso en términos de porcentajes de retención. ¿Por qué? Porque YouTube entiende que si sois capaces de retener a la gente, la gente va a ver anuncios. Ellos van a ganar dinero, vosotros también vais a ganar dinero, ¿vale? Y luego el CTR, cómo de bueno eres captando a la gente, para que entre en ese vídeo. ¿Vale? Por tanto, el algoritmo de YouTube funciona muy así, muy a esos vídeos que retienen mucho a la gente y además son buenos atrayéndolos con las creatividades, son los que yo voy a subir, ¿vale? Por tanto, eso es lo que va a hacer que nadie os consiga quitar esas palabras clave por las que vosotros estáis pujando. ¿Qué tenéis que hacer para aumentar esos tiempos de retención? Jugar mucho con las, con las roduras de patrón, por ejemplo. De repente, estás explicando lo que sea y te quedas callado. Uy, silencio, la gente vuelve, ¿vale? Roduras de patrón, se pueden hacer mil cosas, como si de repente quieres pegar un aplauso fuerte. Lo importante es que los consigas retener en el vídeo, ¿vale? ¿Cómo funciona el algoritmo de TikTok? El algoritmo de TikTok es una locura. El algoritmo de TikTok está en Ibiza de fiesta, eh, lleva tres años metido en casa por el COVID, y ha dicho, hostia, yo voy a, voy a por todas. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, va a volumen. Y a veces yo he creado vídeos que estaban muy pensados para posicionarse y para, para que. Yo estaba convencido que iban a funcionar y no han funcionado. Y vídeos que pensaba, digo, los he hecho en tres minutos, porque no tenía tiempo, cogen y de repente pillan 50.000 visualizaciones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que efectivamente el algoritmo de TikTok valora mucho también la retención ¿vale? que tienen los vídeos que vosotros creáis. Por eso hay muchos. <coughs> perdón. Por pues hay muchos vídeos de TikTok que acaban y empiezan ¿vale? de la misma forma. Porque parece una continuación y a veces parece que te has comido el vídeo dos veces y no te has dado ni cuenta, ¿vale? Entonces cuanto más consigas retener a tu gente, a la gente en TikTok, va un poco parecido a YouTube, ¿vale? Eh, mejor. Lo que pasa es que el algoritmo es muy agresivo y no os frustréis porque unos contenidos van a funcionar, pero lo normal es que no os funcionen, ¿vale? Por eso cuantos más oportunidades tengáis o le deis a TikTok de viralizar mejor. Y luego Instagram. Que Instagram sí que tiene un sistema... Bueno, hay más de, ya hay más de nueve algoritmos eh, diferentes, en, tipos de algoritmos diferentes en Instagram, perdón. Y al final Instagram ha evolucionado mucho esto, en estos últimos años y entiende la calidad de la interacción de la gente. O sea, la, Instagram entiende que la gente te está comentando un párrafo así, debatiendo sobre el post que tú has hecho. Y Instagram entiende que eh, tienes un comentario con un corazoncito. ¿Vale? Entonces, como Instagram entiende eso, tenemos que intentar favorecer también la interacción de calidad. ¿Por qué? Porque además no vale lo mismo un guardado, por ejemplo, que es algo que la gente se está guardando para verlo después, va a volver a entrar a Instagram para ver tu post. ¿vale? Que no un like, porque un like... Ya está, lo hemos dado todos. ¿vale? Entonces, como no todo retiene lo mismo, no todo tiene el mismo valor, sobre todo en Instagram. ¿vale? Entonces, ahí el algoritmo funciona muy distinto. Es que, ¿qué pasa? Que en Instagram, y esto os lo digo sinceramente, cualquier persona que empieza a crear contenidos hoy, tiene que tirar a Reels por un tubo. Por el hecho de que cualquier cosa que vosotros subáis a día de hoy, al feed, a Stories, a, a IGTV, si todavía existe, y, sí, o a vídeos en el feed de un minuto también, lo estáis enseñando primero a una pequeña parte de la gente que os sigue. En cambio, cuando vosotros subís un Reels, lo está enseñando primero a una pequeña parte de gente que no os sigue, pero que está interesada ¿vale? en lo mismo que la gente que os está siguiendo está interesada. Entonces, es la única forma de poder enseñarle nuestro contenido a gente que todavía no nos conoce de una forma gratis y orgánica. ¿vale? Por tanto, cualquier persona que empiece hoy, tirada de reels, pero vamos, como un loco, como una loca. Vale, vale seguimos. Ahora, aquí está lo realmente interesante, que es cuando eh, conseguimos integrar todas estas estrategias ¿vale? de captación de tráfico orgánico con embudos de venta. ¿Cuántos habéis trabajado aquí con embudos de venta, Business Manager, Google AdWords? ¿Alguien? ¿Uno? <risa> vale, genial. Mejor. Sois eh, papeles en blanco. Estáis todavía por, por pulir. Genial. Eh, vamos a ver. ¿Cómo se trabaja lo primero de todo un embudo de Outbound? Cuando yo ya me tengo que gastar dinero, ¿no? cuando me viene a mí el cliente y me dice, mira, toma, 50.000 euros. Quiero un millón. Vale, ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué tengo que hacer? cómo se estructura un embudo de Outbound, ¿vale? Sobre todo en redes sociales. Esto es la panacea, ¿vale? Yo os la estoy regalando, así que además cualquier persona que quiera también la presentación después puede pedirnos o a Vanessa o a mí si no la URL y, y os la haremos llegar, ¿vale? Porque esto es un ejemplo muy claro y muy visual de cómo trabajamos nosotros en Origin eh, los embudos de venta para nuestros clientes, ¿vale? Vamos a ver aquí tres cositas. Vamos a ver tres colores, naranja... No sé qué color es este, un fucsia raro y un rosa, ¿vale? La parte, esto al final es un embudo de ventas. El concepto del embudo de ventas, sí que entiendo que lo conocemos todos, ¿vale? Perfecto. Y al final lo que se trata es de que la máxima parte de calidad, eh, perdón, de tráfico cualificado entre desde arriba para que luego la parte de abajo de nuestros fans se conviertan en conversiones, ¿vale? En compras. Por tanto, la parte de arriba es la que es en la que a priori cuando empiece voy a tener que gastar más dinero, más dinero porque nadie me conoce. ¿Nadie me conoce? Tengo que hacer que la gente me conozca. Y para eso tengo que invertir mucho aquí. Y hay muchas formas ¿vale? de crear campañas de pago, muy creativas y muy divertidas, ahora lo veréis, ¿vale? que permitan que mucha gente nueva nos descubra, ¿vale? y muchas de ellas a un precio además muy asequible. ¿Por qué? Porque luego yo ya me centraré en convertirlos aquí. ¿vale? Muchas de las agencias, o mucha gente cuando empieza a crear una campaña para un cliente, Pone dos campañitas de conversión, una de retargeting y uf, ya hemos hecho el trabajo, ya está bien. Y ahora a descansar, un poquito, que de a, a descansar un poquito, que decimos en Mallorca. Entonces, aquí arriba vale, hay que crear muchos tipos diferentes de campañas. Primeras, efectivamente, pues sí que hay que crear campañas directamente a conversión o a compra, porque necesito saber si yo tengo un producto muy bueno que se vende casi solo. Antes hablábamos de, ¿os acordáis de los pantallazos? Esos pantallazos son de hoteles con cliente británico familiar. ¿vale? Luego os explicaré una historia, ¿vale? pero ese tipo de hoteles, seguramente, si yo le pusiera solamente este tipo de campañas, ya tiraría, ya no habría, no, no habría mucho que hacer más, porque venden solos. ¿Por qué? Porque tengo una demanda altísima, que son todos los ingleses encantadísimos de venir a All Inclusive de Mallorca a beber y comer todo el verano, y tengo, tengo el sitio, ¿Vale? que es donde van a estar y donde van a ponerse, vamos a decirlo mal y claro, hasta el culo. ¿Vale? Entonces, este, para este tipo de hoteles, esas campañas son ideales porque van a vender solas. Tipos de campaña de conversión, venta pura y dura. Un, un ad, un anuncio, que luego cogen, lo clican, se van a la web, hacen una reserva, punto. ¿Por qué? Porque saben que sí o sí van a ir a Mallorca ese año, van a ir a Ibiza ese año. ¿Vale? Perfecto. Luego, este tipo de campañas nosotros, bueno, le podemos dar muchas vueltas, porque luego entramos en el tema de la segmentación. Y entramos en el hecho de que nosotros podemos crear tipos de audiencias que son muy, muy, muy muy específicas. ¿vale? Y yo puedo coger y decirle a Facebook, oye, Facebook, mira, yo tengo una base de datos de clientes de 100.000 personas. 100.000 personas que han venido estos últimos 10 años a mi hotel. Te la voy a dar, Facebook, para que me crees una audiencia que se llama Lookalike. Una audiencia que va a ser distinta, completamente nueva, de un millón de personas, ¿vale? y que va a parecerse mucho a esa audiencia de origen que yo le he dado. Porque Facebook sabe los intereses de todas esas personas y me crean nuevas audiencias muy parecidas. Eso que es lo que hace que mis costes de adquisición bajen, porque estoy llegando a gente muy parecida a la gente a la que yo ya he tenido de cliente, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Después, campañas, por ejemplo, de virales a publicaciones. Yo he tenido campañas o he tenido posts que de repente se han viralizado. Y digo, hostia, qué bien ha funcionado este post, qué bien, qué guapo, qué bien todo, ¿eh? de puta madre. Voy a meterle una campaña, le voy a meter 300 euros, porque me interesa que este post lo vea toda España. ¿Toda España? ¿Por qué? Porque yo quiero ser, yo quiero tener marca como creador de contenido sobre marketing digital y quiero que lo vea muchísima gente. Le meto una campaña de interacción. ¿vale? ¿Por qué? Porque luego, si es un vídeo, yo puedo venir y decir aquí, hostia, yo quiero llegar a todas las personas que han visto al menos el 50% del vídeo de mi viral y les puedo hacer una campaña a ellos. ¿Vale? Ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, generación de leads, captación de leads. ¿Alguno aquí hace o ha hecho alguna vez captación de leads de clientes potenciales? ¿Vale? ¿Qué podríamos crear que fuese interesante para una persona que mmm, va a contratar un seguro de viajes, por ejemplo? ¿Alguna idea? ¿Un PDF, un ebook, book algo guay que le podamos regalar? descuento. Okay, a viajes, descuentos? Algo más creativo, que se nos vaya un poco más la olla. Sorteo, Sorteo. Un poco, incluso un poco más. Por ejemplo, imaginaros que somos capaces de crear un PDF con eh, tipo destino o guía turística, pero únicamente con proveedores locales, ¿vale? O la guía privada eh, super chic o súper especializada para gente que solo quiera vivir experiencias super reales del destino, por ejemplo. Yo me pongo de acuerdo con los cinco payeses de Mallorca para que puedan ofrecer en esa guía ¿vale? eh, sus actividades o servicios o lo que sea, pero que sean servicios de mucha calidad. Por ejemplo, pues coge, hay alguien que llega a Mallorca y quiere, o alguien que tenga esa guía, quiere ir a pescar en Mallorca, por ejemplo, con un payes de allí, con un yaúd, que son unos barquitos de madera súper bonitos que tenemos allí. Coño, pues, y si le doy la oportunidad, o creo yo una guía de servicios súper especializados, porque una guía de viajes la tiene cualquiera. Lo que tengo que conseguir pensar es qué creo yo que sea distinto y que le pueda ayudar de verdad a esa gente, o que se diferencie un poco. Eso es un ejemplo. Una guía para gente que de verdad quiera descubrir el, el sitio al que va, pero de una forma única, ¿no? y que se vaya con los payeses o con la gente de allí mayor, o que vaya a tener un día una charla con una persona de allí de 80 años y que le explique la historia de... Eso es un ejemplo de algo un poquito más disruptivo, un poquito más, ¿vale? un poquito más especializado. Por, por eso le podríamos pedir nombre y correo, ¿vale? Nombre y correo. Y ahí, ahí empezaría un automatismo de email marketing y les irían llegando eh, el, el PDF que les hemos prometido y otras cosas. Luego, por ejemplo, campañas de tráfico a WhatsApp. Hay mucha gente que no se da cuenta de que cada vez más la gente cuando quiere comprar algo online necesita muchas veces por el tipo de servicio, por el tipo de producto. A mí me pasó, por ejemplo, cuando me compré el, el seguro para irme a Estados Unidos, ¿vale? Yo llamé directamente, ¿vale? porque necesitaba hablar con alguien para que me explicara bien qué es que me cubría ese seguro. Pues hay mucha gente que no se da cuenta que las campañas, por ejemplo, de tráfico a WhatsApp son ideales porque directamente ven un anuncio, ¿vale? Y nosotros en Facebook podemos saber si una persona se va de viaje a Estados Unidos. En Facebook podemos saber si una persona se va de viaje a Mallorca. Y yo a esa persona que se va de viaje a Mallorca le puedo enseñar un anuncio que le dice ¿te vas de viaje a Mallorca? Este es un seguro que necesitas tener. Entonces, a esa persona... ¿Vale? Si yo le enseño ese ad y de repente le hace clic al anuncio y se va a un chat de WhatsApp, tiene una, una respuesta al momento. Al momento, pero al momento, momento. ¿no? Entonces es algo que se tiene que valorar mucho porque es un tipo de, primero, de campaña que es nueva, que lleva menos de un añito, que funciona muy bien y cuyos TPMs, como antes ha dicho también Sir Jack Burns, eh, los TPMs están muy bajitos. Muy pocas empresas están compitiendo en tráfico de WhatsApp y son empresas o campañas que a nosotros nos convierten súper bien. Campañas, pero que os, os digo que de de... en este Pero, caso no. ¿Cómo sabes que una persona se va en Facebook? ¿Cómo vas a saber que una persona se va de vacaciones a mayor? Fíjate, cuando tú llevas un poquito de tiempo haciendo anuncios en Facebook, se te activa una pestañita encima de la parte de la segmentación que pone, ¿quieres llegar a clientes potenciales? Ahí, si tú le das a que sí, vale, tú estarás segmentando por personas que están vale, directamente buscando un viaje, seguramente pues en Skyscanner o en algún proveedor de, de vuelos. Y luego tú abajo, puedes segmentar por destinos. Es decir, yo podría llegar a personas que son clientes potenciales les que van a viajar vale, y que además están interesados en cosas relacionadas de Mallorca o en cosas relacionadas de Ibiza. Sí, ¿Te activas esa pestaña para cosas relacionadas con viajes solo? Con, con viajes, es que sí, Facebook es un poco especialito. Lo que pasa es que cuando Facebook sabe que tú eres una empresa que vende cualquier cosa relacionada con viajes o turismo, te activas esa pestañita. O sea, ¿es específico del sector turismo? Sí. ¿No existen otros sectores? No, te diría que prácticamente ningún otro me lo he encontrado sobre todo en el sector viajes. ¿vale? Y te sale arriba porque yo creo que tiene algún tipo de convenio con algunas empresas que les ceden datos de... ¿vale? Entonces, eh, se puede saber, entonces hay que aprovecharlo. ¿vale? Otro ejemplo de, de campaña que plantearíamos aquí para atraer gente a ese funnel, ¿vale? pues campañas de YouTube Ads, de SEM, nosotros, por ejemplo, hacemos masterclasses webinars, se puede hacer, es que se puede hacer de todo. ¿vale? Lo importante es que todo este tráfico, primero, sea lo más cualificado posible, y segundo, nos lo llevemos aquí lo más rápido, entre comillas, posible. Es decir que pase a la siguiente parte de nuestro funnel, donde yo ya voy a empezar a hacer un retargeting de una primera fase, una primera fase de retargeting muy light. Aún, les, aún va a parecer que no les quiero vender nada, ¿vale? Aún va a parecer que solamente les quiero seguir informando o explicando cosas. ¿Por qué? Porque además yo tengo que tener muy en cuenta que yo no le puedo decir lo mismo a una persona que no me conoce nada que a una persona que se me ha quedado en un Add to Cart o en un Add Payment Info en la página web, ¿vale? Son momentos completamente diferentes de un, de un funnel de ventas. Por tanto, a estas personas les hacemos un primer retargeting muy light, que es la gente que... Me ha visto en Facebook, me ha visto en Instagram, me ha visto en TikTok o me ha visto eh, o ha reaccionado de alguna forma con mis fans de venta o se ha quedado en la home pero luego no ha entrado a en ningún producto en particular. Esa gente que todavía está ahí un poco de decir, hostia, sé quién es de Marsi pero todavía no, no tengo muy claro si lo voy a comprar o no. ¿Vale? Y luego ya tenemos la parte final del funnel, que es esta rosada aquí, que es donde ya voy a piñón porque sé que es la gente que se me ha quedado en los últimos pasos de la venta y a eso necesito. Seguramente tengo que evaluar y ver primero si es un tema de precio. Si es un tema de precio, lo que hago es que a esta gente le enseñe un anuncio vale, de, con un 10% un 15% de descuento. ¿vale? Si es otra cosa, será otra cosa, pero tengo que ver, vale, de captar a toda la gente que se ha quedado la parte de ese funnel y meterles unas campañas de retargeting siempre, vale, normalmente a 7 días 8 días, para tampoco sobresaturar, ¿vale? pero en esa última parte siempre hay que hacer ese último retargeting muy específico a venta, pura y dura. vale. Y... Os voy a poner un ejemplo de una herramienta que utilizamos nosotros muchísimo, que nos va muy bien, y que se llama ManyChat, que es ridículamente eh, barata, además. A ver, pagamos 10 euros o 12 euros al mes, nada. Y es una herramienta que te permite automatizar todos tus canales de contacto. Por ejemplo, yo puedo hacer que una persona cuando entra en Messenger, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, en contacto conmigo, puedo hacer que esa persona automáticamente siga un hilo de, de conversación, sin yo tener que hacer absolutamente nada. Cuando tenemos un canal que tiene tráfico de 100 personas, es algo que podemos lidiar con ello manualmente. Cuando, tener, cuando tenemos un canal que recibe 200 mensajes al día, ¿vale?, o 1000 mensajes al día, esto es ideal, esto es ideal. Os, pongo, os voy a poner un ejemplo, yo soy muy friki, ¿vale?, muy friki. Me encanta el anime, me encantan los videojuegos, el otro día fui a, un, a comprar unas entradas para, una, para un concierto de música friki que tocaban Oliver y, y Digimon y estas cosas. La hostia, el concierto fue la hostia. Yo me lo pasé pipa. El, el, fijaos la diferencia ¿vale? entre ir a comprar un, un, esa entrada a una página web sin más o como la compré yo, que os lo voy a explicar ahora. Yo fui a Instagram y les dije, oye, quiero cuatro entradas ¿vale? para el concierto. Me dijeron... Y todo esto automatizado. Yo pensaba que estaba hablando con alguien y no era así. ¿Vale? Porque yo decía, hostia, no puede ser que se haya encurrado tanto. Me dijeron de repente, eh, te, vamos, te vamos a hacer un... Ah, sí, te vamos a vender las cuatro entradas, pero no va a ser tan fácil. Te retamos a un combate friki. Todo esto por Instagram. Yo estaba flipando de hostia. Digo, vale. Eh, entonces me dice, eh, automáticamente me sale un mensaje y me dice, eh, personaje de anime y videojuego favorito. Y le pongo eh, One Punch Man, ¿vale? que es mi anime favorito. Y me dice, vale, pues ¿cuál es el ataque más letal de Saitama? Yo digo, esto tiene que ser una persona. Y empieza 10 9, nueve, 7, siete, seis... Yo, coño, es que no me han dado ni tiempo ni a, ni a buscarlo. Entonces, claro, contesté cualquier tontería. Y, al final, tuvimos un, un duelo friki, ¿vale? Con un automatismo de mini chat No estaba hablando yo con nadie. Pensaba que sí, pero no. Y, al final, yo le estuve preguntando al, al bot. Le dije, oye, ¿esto de verdad es inteligencia artificial? o que hay alguien, porque estoy flipando. Porque tenían tan desgranado ese árbol de automatizaciones que dijera yo la respuesta que dijese, yo le dije One Punch Man, que es este tío de aquí. ¿Vale? Pero es que le digo decir Pokémon y me hace una pregunta de Pokémon. Es que le digo decir Digimon y me hace una pregunta de Digimon. ¿Vale? Entonces tenían muchas variables de ese, de ese árbol. Y al final, fíjate que la experiencia de venta, pues al final me lo dieron y me lo dieron además con un descuento por haber sido el ganador del combate friki del año. ¿Vale? Hostia, fíjate la diferencia entre ir a una web y comprar, ¿no? y ir a un combate friki por Instagram y comprar con un descuento encima. ¿no? entonces la experiencia de compra es muy distinta ¿vale? y esto se hace con ManyChat os lo recomiendo muy mucho a todos es vital cuando tienes marca personal y vendes a volumen eh, bueno aquí tenemos lo del lead magnet que era lo de antes y para terminar os quiero contar una historia personal eh, mía que justamente va con el caso de las, los tanteados que hemos visto antes ¿vale? yo cuando empecé la agencia descubrí que había un sector que no era muy rentable que era, como sabéis bien, el de hoteles con cliente inglés familiar, ¿vale? Entonces, yo fui a picar la puerta de un director comercial de una cadena de hoteles muy grande, y, y estaba tan seguro, porque ya tenía varios casos de éxito de hoteles familiares y con cliente inglés, de que iba a bajar los costes por adquisición, que me puse muy farruco, demasiado, y le dije que los primeros seis meses iba a pagar yo la publicidad, ¿Vale? 6.000 euros al mes eran. Firmado, ¿eh? Estaba tan seguro de qué tal, porque al final los tour operadores, pues muchas veces les acaban cobrando un 15, un 17, depende de, un, de qué tour operador. Yo le dije, mira, ¿me vas a dar un 10? ¿Vale? Bueno, me dijo un 8, le digo, no, me vas a dar un 10, pero voy a pagar yo la publi. Esa fue un poco la, la negociación, ¿vale? Y, ¡ush! Perdón. Veremos si funciona. Que el caso es que me puse muy farruco, como les decía. Y al final el tío, entre pitos y flautas, como no confiaba en mi trabajo, me dijo que sí. vale Total, que al final eh, llega mes uno y la condición era que yo tenía que bajar los costes de compra, generales del mes más o menos, por redes sociales. Vamos a ver si esto funciona. Vale. Menos mal, me voy apagando el pointer. Sí. Total, la cosa es que efectivamente... Eh, lo que yo tenía que conseguir era bajar los costes de adquisición de, de esos hoteles que yo había cogido ¿vale? por debajo de los 45 euros. Mes uno, llego yo con mis campañas, todo mi arsenal en marcha, todo mi equipo a trabajar, no bajamos de 45 euros, palmé 6.000 euros. ¿vale? Yo decía, ¿qué pasa aquí? Digo, mes dos, vamos a probar, un tipo de estrategia distinta, no bajé de 45.000 euros, 6.000 euros más que palme. Yo dije, verás. Verás que palmo los seis meses de 6.000 euros. Llega mis tres y digo, hay que cambiar, hay que cambiar. Me empezamos a hacer un análisis de la marca y nos acabamos dando cuenta de que no tenían embudo de inbound. No tenían embudo de inbound, jamás habían tocado Facebook, Instagram, los perfiles. O sea, era un hotel, para que os hagáis la idea, bueno, un hotel. Era una cadena de hoteles, ¿vale? dentro de una cadena mucho más grande de hoteles, que tenía 12 hoteles. Y jamás ninguno de esos hoteles había tenido comunidad propia, habían creado contenidos y demás. ¿Qué pasa? Que sí que cada uno de esos hoteles, para que os hagáis la idea, muchos eran resorts de más de 600 habitaciones. O sea, que es gente que además que en redes sociales... Bueno, al cliente inglés le gusta mucho saber cosas del hotel el resto del año. Total, que al final, mes tres, dije, coño, voy a contratar a un community manager. Voy a contratar a un community manager para que se ponga a crear contenido para ellos, porque es que si no, aquí no hay inbound. Allí yo empecé a pensar, digo, es que lo que falla es el inbound, ¿vale? Que el inbound, perdón, es toda esa parte de generación de contenidos que hemos hablado antes. Mes 3, palmé también 6.000 euros, ¿vale? Pero teníamos community manager, habíamos empezado a trabajar. <risa> mes 4, empezaron a bajar los costes de adquisición y llegaron, creo que, todo lo digo de memoria, pero nos quedamos relativamente cerca, ¿vale? Y llegamos a bajarlos, estábamos en unos 52, 53 euros por coste por compra y lo acabamos bajando casi hasta 46,5, 7, y yo dije, hostia, mira, por 2 euros, al final no tal. También mes 4, como bien sabéis, palmé 6.000 euros, <risa> ¿Qué pasa? Que ya llevamos dos meses de inbound. ¿vale? Dos meses de inbound en los que habíamos invertido dinero en otro tipo de estrategias que ya no eran de venta directa. ¿vale? Empezamos a generar comunidad a tope, ¿vale? empezamos a generar virales, a hacer otro tipo de estrategias paralelas que nos funcionan muy bien. Mes 5, por fin, ¿vale? rascamos y estuvimos en 44 euros. ¿vale? Ahí pudimos recuperar una parte de lo que ya habíamos perdido. Y mes 6, ¿Vale? Luego ya seguimos, pero como el primer contrato era 6 meses, mes 6 ya lo bajamos casi hasta 41 euros. ¿Vale? ¿Todo por qué? Por el inbound. Por tanto, lo que es muy importante es aprender a sinergiar. ¿Vale? Inbound, embudos de venta y creación de contenidos, con estrategias con sentido en outbound y ese tipo de embudos que os he enseñado. ¿Vale? Y nada más, encantadísimo de haber podido hablar con todos vosotros. Muchas gracias a todo el equipo. Que, que nos ha atendido fenomenalmente y encantado de poder luego hablar o solucionar dudas de cualquiera que tenga algún tipo de inquietud. ¿Vale? Muchas gracias. ¿eh? Bueno, y ahora ya para terminar, antes de bajar a tomar un, un aperitivo, eh, vamos a hacer un sorteo de un iPhone y dos smartwatches, entre todos los que habéis asistido. Solamente los que estáis aquí ahora mismo, ¿eh? Cuenta. Es que han faltado. <risa> <risa> los ponentes también. Y los presentadores también. <risa> <risa> ¡Ostras! <Ocho. risa> <risa> no, no espero. Mapa de mochila. Y el aire Una fotito ah fotos de mochila. Abajo sí, ya está. Bueno. Y, y nada ya solamente bajamos a la planta de abajo para tomar refrigerio y, y aperitivo durante una horita aproximada